Hola, ¿cómo estás María de la Luz? Bienvenida. Vamos a ponerle un poquito de luz aquí. Menos luz. Creo que con esa luz es suficiente. ¿Cómo estás María de la Luz? Anita Nava, bienvenida. Anita Nava, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alex Junior desde Fila Filadelfia, un abrazo Alex Junior, Raúl Ponce, bienvenido, buenas noches Gaby West, ¿cómo estás? Me da gusto verte por aquí, Luigi Mal también, Fernanda, uh, Ander Mora, Oscar Joel, bienvenidos, Spider Pig, José Flores, ¿cómo estás José? Bienvenidos, buenas noches, me da gusto tenerlos aquí, vamos iniciando esta transmisión. Cuando falta un minuto para las nueve de la noche. Ahí preparando el canto del ángel. Ahí está. Listo, Manuel Olivares, un abrazo, saludos. Fernando Guerra, saludos. Carlos Armijo, hola, saludos a todos los oxlatosos. A Luis Dao también, Xochitl, Ana Belén Martínez, bienvenida. ¿Qué soñaste, Gaby West? ¿Qué soñaste? Cuéntame. Buenas noches, Luna de Huica, bienvenida. ¿Cómo estás? Anita Nava, saludos, buenas noches a todos. Anita Nava, que nos está viendo allá en YouNow. Francisco González, bienvenido, Francisco. Saludos, Oxlack, desde León, Guanajuato. Saludos desde Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo, Oxlack. Gracias. Bueno, Enrique Nieto Pérez, les agradeceré mucho a toda la gente que me apoye con sus superchats en YouTube, con sus estrellitas en Facebook, Apóyenme con las estrellitas, gente, y con sus likes en YouNow, gracias. Bueno, Enrique Nieto Pérez, Maru Gonza, saludos Maru Gonza. Déjenme contestar un mensajito para iniciar este, esta transmisión. Esta noche vamos a iniciar una semana nueva, el 11 de abril. Vamos a empezar esta semana, y bueno, vamos a repasar algunos temas sobrenaturales. Tendremos algunas, eh, algunas historias de terror porque nos va a acompañar. Nos va a acompañar un amigo de Perú que dice que tiene algunas historias paranormales para contarnos. Entonces, esta noche nos va a acompañar nuestro amigo Eric de coleccionistas, eh, somos coleccionistas latinoamericanos, en YouTube tiene su canal, él es un coleccionista de, de figuras, vamos a ver qué figuras extrañas tiene, vamos a ver qué es lo que colecciona y también que nos cuente pues algunas historias de Perú, estaría bien, así que le voy a mandar el link para que se una nuestro amigo Eric y lo conozcan, esta noche nos va a acompañar para Hablar de estos temas paranormales. Estamos en la rajada peludona. Vamos a mandar. Eh, mm. Vamos a mandarle el link a nuestro buen amigo Eric. Para que demos inicio esta nochecita. Los extrañé todo el fin de semana, gente. Los extrañé todo el fin de semana. Eh, ya quería estar acá con ustedes nuevamente. ¿Cómo se han portado? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Cómo están? Jesús de la Cruz dice, uy, yo me sé varias de Perú. Más de mis abuelitos que cuentan unas historias que no te dejaban dormir. Jesús de la Cruz, ¿me deberías de llamar al programa y contarnos esas historias de Perú? Mira, te voy a pasar el WhatsApp por si quieres llamarnos y contarnos alguna historia de Perú, hoy, hoy nos enfocaremos en algunas leyendas, en algunas historias de por allá, de esa región, así que espero que nuestro amigo Eric nos, eh, nos cuente algunas muy interesantes, David Alcalá Ramírez, buenas noches a todos, buenas noches un fuerte abrazo, por cierto Carmelo de Cactulo lo dijo que le encantaría hacer una colaboración contigo en una transmisión, sí, pues yo yo lo tengo pensado para invitarlo a, aquí a la transmisión no le, no le he llamado, pero yo creo que esta semana eh, hablo con él. Recuerden que el jueves tenemos otra transmisión con Luna de Wicca. Entonces sería, sería padre que, que a lo mejor el viernes, si sí se puede, si no, hasta el próximo lunes. Ya estamos con Eric de Somos Coleccionistas. Está entrando y vamos a a presentarlo para que iniciemos con todo esto de los temas extraños, sobrenaturales y leyendas del Perú. El iceberg, dice, Luna de Huica, ya estoy esperando el iceberg de la luna. Ya, el iceberg de la luna ya está, Luna de Huica ya está, ya se subió. Deberías de checar mi canal en YouTube, ahí está el iceberg de la, de la luna. Vamos a darle la bienvenida a Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gustazo estar en este gran canal de terror. Mi nombre es Eric, tengo un canal de coleccionismo, pero en esta ocasión vengo en el mundo de lo paranormal, las leyendas, el terror, ¿no? Que es algo que me gusta y he sido administrador de grupos paranormales en WhatsApp y por eso estamos aquí para compartir con el gran OSLAC. Ahí está mi hermano, casi no te escuchamos. A ver si puedes acomodar el audio. A ver, dame un segundo, ¿qué habrá pasado? Te a ver, a ver. escuchamos como que, como que bajito. Saludos a Pacho Guz, 11111, Francisco Márquez también. Arles, mi hermano, un saludote. Gracias por esas manitas de 10, mi hermano. Gracias. MMG dice: Yo colecciono juguetes japoneses de Gundam, Lego y Playmobil. A ver, a ver, ¿ya está solucionado? Pues se escucha medio rarito, pero háblanos, así no pasa nada, a ver si... Está funcionado, estoy con el micro 100, voy a volver a entrar, ok, pero qué raro, estoy con el micro 100 acá. Sí, no, no, te escuchas como lejos, sí se escucha, genial, sí se escucha, yo sí, sí lo escuché, Buenas noches a todos los chats, He invitado, cómprate un micrófono. se escucha, que se escucha, perfecto, tal, le invita a René Baldo de Atrapados en el Tiempo. Se escucha muy bajito, tanto rollo para que no se escuchara. Ok, yo tengo muchos Funko, se escuchan 10 puntos, ya se escucha bien. Vamos a ver si se escucha, porque acá en YouNow no sé si lo escuchaban. Oxlack, hoy subió un podcast Guzgri entrevistando a Abril. Sí, me enteré, me enteré precisamente que Guzgri entrevistó a Abril. O sea que, pues miren, nuestros invitados, nuestros invitados dan de qué hablar y pues son. Ya empiezan a ser populares, ¿eh? Así que no se sorprendan si hay otras entrevistas con otros de nuestros invitados. Vamos a ver si ya está. ¿Ya estás? Hola, Hola buenas noches a todos. Ahora se escucha, no se escucha. Estoy con el micro así, ¿eh? Se escucha igual, pero tú sigue, no pasa nada. A ver si... Oish, <risa> bueno, me presento. Mi nombre es Eric de Somos Coleccionistas. Un gran placer estar aquí en el canal de osla para compartir un poco de las historias, leyendas peruanas y espero que todos me estén escuchando. Pues sí, mi hermano, sí. Yo creo que en YouTube, en Facebook, sí se escucha. En YouNow no sé si alcanza a escuchar, pero... ¿Sí se escucha? Ah, qué okay, bueno. Ah, perfecto. Entonces sí se escucha, estamos bien. <risa> ya me habías asustado ya. Sí. Sí, es que se escucha medio extraño. Como que, mm -hmm. no sé, se escuchaba medio extraño, pero... Si se Dale. escucha y si te entienden, pues perfectísimo. Entonces, mi hermano, tienes un canal de coleccionismo, ¿cuánto tiempo llevas con él? Eh, bueno, tuve un canal antes, lo perdí, eh, me lo hackearon, prácticamente perdí todo el contenido, YouTube nunca me dio solución, volví a armar otro, y este ya tiene año y medio aproximadamente, pero mucha gente se preguntará qué hace un canal de coleccionismo para hablar de terror, me gusta el terror, tengo colección de terror, y he sido administrador de un grupo paranormal hace un tiempo, ¿no? cuando se está de moda la D-Web, habían, empiezan a nacer los grupos de WhatsApp y compartían mucho contenido y ahí estamos, ¿no? Y es un honor estar aquí en tu canal, Oslac. Ok, dices que eh, manejabas un, un canal, una página de, de cosas de terror. Exactamente, cosas paranormales, compartieron mucho material y muchas historias, muchos juegos, etcétera, etcétera. Y ese grupo era de Japón o había de muchos lados. De todos los, eh, todos los países, hermano. Habían de todos los países. Se juntaban Costa Rica, Perú, Argentina y intercambiábamos historias, intercambiábamos leyendas y muchas cosas, ¿no? Y quiero empezar esto con una gran historia, ya que quieren leyendas peruanas. Aquí en, eh, en Perú hay una gran leyenda que se llama la Erchuayachi. Yo viajé a la selva, selva Tarapoto. Eh, la selva es un gran bosque aquí en el Perú Que tiene muchas leyendas mitológicas Y una de las leyendas que más se narra es esta del Chuyashaki Que yo me compré esta estatuilla Allá en la misma selva ¿Y qué trata? Este es como un duendecillo ¿Ya? ¿Ok? Que es un muy travieso dentro de la selva peruana Y a las personas se las lleva A las profundidades del bosque eh, He escuchado historias de las propias personas Que no creían Gente foránea que a veces se queda a trabajar ahí Dice que encontraban personas amarradas en los árboles, personas que se iban y no había nadie llevándolas, o personas que simplemente los árboles como que lo amarraban. Entonces, eh, hay personas que se han metido a tratar de salvarlas o quitarles ¿no? el encantamiento, y cuentan que venía un familiar eh, y les decía, vamos por acá, por acá es el camino, y se los llevaba a su perdición. Y yeah. solamente hay una manera de reconocerlo, justamente en, también, en la estatua también, tiene una pata de cabra, lo cual lo hace este reconocible a este duendecillo, que se llama Chuyachaki, en la selva peruana, es una de las historias más increíbles de esta selva, hay muchos personajes que más adelante iremos contándolos, ¿no? Oye, Con esta este, arrancamos. Este Chuyachaki, ¿qué significa? ¿Sabes qué significa? sabes qué significa Uh, el nombre, el nombre, bueno, es el nombre que me dieron, no sé qué significará, creo, eh, en sílabas, no, no, no, no podría decir. Sí, y este, este duende pierde a la gente, o por ejemplo, es que hay algunos duendes o algunas criaturas que pierden exclusivamente a los hombres, por ejemplo, o algunos a los niños, este es en general, eh, pierde a las personas que entran a la selva, Mira, en la selva hay protectores, ¿ok? Hay gente que cuida, este, protectores elementales, eh, duendecillos, que cuidan su propia naturaleza. Dicen que las personas que hacen un mal dentro de la selva, o están, eh, por ejemplo, los cazadores, a eso se los lleva mm, frecuentemente. Pero también gente que invade su lugar, ¿no? O sea, si tú estás muy adentro de la selva y ahí está el lugar de, este, de esta criatura de Chuyashaki, entonces este te lleva dentro de la selva y... a ah, Nunca nadie más te encuentra, ¿no? Está, está padrísimo ese muñequito. Déjame de mandar un, un canto del ángel porque acaban de darnos un super chat. Gracias. Gracias, Beto Mármol. Gracias por ese super chat, mi hermano. Gracias. Yo quiero mi saludo, Eric, dice Beto Mármol. Mi hermano Betito, un fuerte abrazo. Un gran customizador de México. Ahí está. Oye, eh, ese muñeco Chuyachaki. ¿Cómo, ¿Cómo lo vendían? ¿Ay, como que era un mercadito? ¿Cómo conseguiste esa figura? Y ahorita te explico. Eh, bueno, nosotros nos vendieron paquetes de tours y los tours llegaban a diferentes pueblitos. Y en este pueblito, que era el Sauce, un pueblito alejado, ¿no? Eh, había gente que te vendía sus artesanías, te iban contando las historias urbanas, leyendas cercanas, ¿no? Y me contaron esta de Chuyashaki y, y la leyenda de la sirena del Sauce. La leyenda de la sirena, pero ahorita para poder enlazarlas, ¿no? que van muy unidas, eh, hay un río de 17 metros que se llama El Guayaba, ¿okay? Allá en la selva peruana, es un río inmenso, que... pero en este río tiene la leyenda que habita una sirena, y que se lleva prácticamente 5 a 7 personas al año, y todos son varones, todos son varones, y supuestamente la sirena elige a sus víctimas, y se las lleva a las profundidades de, de este río y ya nunca más encuentras a las personas, ¿no? Y vendía la sirena, pero la sirena no la vendían en el tamaño normal, la vendía muy grande, muy exagerada. Entonces, por eso, ¿no? Eh, estas son las dos historias de, de esta parte de Teraputo, ¿no? ¿De cómo dijiste? De... se llama Teraputo la ciudad. Ah, Yo es que, que ¿Ya nos estamos llevando tan feo o ¿Teraputo? Tara, tara, tara. ¿Tara? ¿Taraputo? No, no, no, no, no, Taraputo. ¿Cómo? ¿Tocó? O sea, a ver, es, no, ¿cómo? Taraputo. Ah, Tarapoto. Tarapoto. Ah, Tarapoto. Sí, ya se me hacía que era. Es una ciudad, ¿no? es una ciudad. Muy raro ese nombre. Es la ciudad el, donde es originario, ¿no? Tarapoto. Entonces estaba La Sirena y el Chuyachaki. Es uno uh -huh. de los. Loreto. Eh, Ahí está muy bien lo que dicen, del departamento de Loreto. Sí. Ah, Tarapoto. Aquí ya me lo escribieron, Cacaroto dice. Aquí dice William Cacaroto. Tarapoto. Okay, uh -huh. okay. Este tienen nombres muy, muy raros y uh -huh. eso es, y es muy parte del departamento de San Martín. Okay, es uno de los lugares de la selva peruana. Muy bien, el Chuyachaki. Entonces, ese que lo vendían en eh, eh, como en un mercadito, ¿cómo es? Es de madera, ¿no? Sí, de madera, tallado de madera. Está padrísimo. Oye, cuánto costó ese muñequito? Bueno, en realidad no lo recuerdo, creo que es de 5 a 10 dólares, no lo recuerdo. Está padrísimo. ¿Tú te querías llevar parte de... Sí, la claro, historia, ¿no? De la, la historia de la leyenda de Furagan, ¿no? Porque coleccionista de terror, estar ahí en un lugar muy místico, entonces tenía que llevarme algo. Sí, tú, tú ya coleccionabas cosas de terror, ¿cuál, cuál sí. fue la primera figura de terror? La cuánto? primera figura fue, fue un Chucky. justamente yo no coleccionaba nada de terror, coleccionaba figuras antiguas y, y llega las, a mis manos, llega un Chucky y desde ahí arranca, ¿no? Toda este, esta pasión por el coleccionismo. ¿Un Chucky grande, un Chucky chiquito, cómo es el Chucky? Un mesco de 38 centímetros, aprox. A ver, muéstranlo. ¿Está por ahí cerca? Claro, claro está con la vitrina. Ah, ya, ya lo vi, ese que está ahí arriba, ¿no? Exactamente Vamos a tratar de mover a Ya vez, Tú debes tú debes saber vez. que cuando se mueve una figura, se mueve todo Vamos a hacerlo lo posible Ay, ¿cuchillo boló. Ok, está? Oh, ahí está el Chucky Ok, ¿y, y ¿cómo, cómo que llegó a tu vida ese Chucky? ¿Cómo fue que lo encontraste o qué pasó? Siempre me han gustado las películas de Charles, ¿no? de, de Chucky, me encantaban, pero este, no me atrevía a tener una figura, uh, eran bastante costosas acá en Perú y peor que soy de provincia, era más complicado conseguirlo, estuve en búsqueda de, de, de tener un precio razonable, ¿no? y encontré un vendedor, me lo vendió a un precio muy bueno, entonces decidí coleccionarlo, ¿no? y desde ahí empecé a coleccionar figuras de terror y desde ahí me quedé en esa línea, ¿no? Ok, entonces esa fue tu primera este, figura, ¿hace cuánto tiempo? De terror, figura de terror, porque refiero a otras cosas. Sí, más o menos 2016, aprox. ¿Y qué otras co cosas coleccionabas? ¿Como antigüedades? Sí, este, figura, figuras antiguas. Este, empieza mi colección más que todo por recuperar algunas figuras que tenía de niño, entonces empieza ahí, y algunas figuras de Cartoon Network y Nickelodeon de los 90, soy de los 90, muy fan de... De Jimmy Neutron, de Laboratorio de Este, de La vaca del Pollito. Entonces yo tenía esas figuras que son un poco más pequeñas, ¿no? Pero me jaló más el terror, el terror más apasionante, ¿no? Fan de muchas películas, de muchas leyendas y cosas que me han pasado. Este, yo vivo eh, en, la, eh, en el norte del Perú y el norte del Perú es muy místico. Tiene muchas leyendas. Entonces eso es genial, ¿no? De ahí te voy a ir contando poco a poco, ¿no? A ver, cuéntame, cuéntame. En el norte de Perú, ¿en qué parte es...? ¿Cómo se llama el norte de Perú? Yo vivo, yo vivo en el departamento de Lambayeque, la ciudad de Chiclayo, ¿ok? A el ver, norte... ¿Lambayeque? El nor Lambayeque, el departamento de Lambayeque, el Perú se divide en 24 departamentos, yo vivo en Lambayeque, eh, es una, un departamento al norte, ¿no? El tercer departamento de, del norte, ¿no? Entonces vivo acá en la ciudad de Chiclayo, y aquí en la ciudad de Chiclayo existió... El mayor brujo de todos los tiempos, que se llamaba Santos Vera. ¿Ok? Y vamos a arrancar con una historia muy buena. Este brujo era tan, tan, tan bueno que curaba cualquier tipo de enfermedad. La gente viajaba de todos lados a ver este brujo, para que les dé un, unos brebajes, les haga unas limpias, unas curas, hacía todo tipo de amarres, cosas, ¿no? Para que pueda irles bien o puedan crecer, ¿no? Cuenta la leyenda, no quiero, decir, no quiero firmar nada, pero la leyenda dice... De que él había hecho un pacto con el diablo, ¿ok? Él siempre subía a un cerrito, ¿ya? Y se escuchaban unos gritos, unos lamentos desde el cerro, cuando él subía, y bajaba siempre. Hasta que un día subió y nunca más lo volvieron a ver. Esa es la leyenda de este brujo, ¿no? Nunca más nadie llegó a comprar. ¡Ahí un saludo para el chicharo, jo José Luis Letana, mi hermano, gracias por estar por acá. Y bueno, nunca más lo volvieron a encontrar. Y nunca este, ha vuelto un brujo a cubrir sus zapatos, ¿no? Ok. ¿El brujo cómo es que se llamaba? Santos Vera. Santos Vera. ¿Eso como uh -huh. de qué año era? ¿De qué año es la historia? Más o menos, que te digo? Pues tiempo de los 80 setenta. Bastante tiempo ant ant antiguo, ¿no? Es una, es una leyenda que la cuentan siempre, acá, pero... Ah, ¿sí? ¿Por qué? se volvió muy famoso en todo Perú? Claro, claro, sí, volvió súper famoso, han hecho reportajes documentales sobre él, ¿no? Ok, ¿cuál, ¿qué es lo que lo hacía más famoso? Que curaba cualquier tipo de cosas, o sea, curaba enfermedades, hacía amarres y todo lo que hacía se cumplía, o sea, si él te decía, por ejemplo, vos la, estás mal de, de, de tal enfermedad, yo te voy a curar, él, él te curaba, o sea, era tanto su poder que él hacía eso, ¿no? ¿Crees que pudiera curar el COVID? no sé, no, no llegamos a esos tiempos con el buen Santos Veras <risa> o sea, a lo mejor sí podía ¿no? si sí, sí tenía tanto poder no, el... sí tuvo bastante poder se lo llevaron y, y bueno, los, la gente empieza a contarnos nunca encontraron su, su cuerpo según la, la, según la leyenda ¿no? nunca encontraron de... su cuerpo uh -huh. o sea, ¿y tú qué piensas que le haya pasado? ¿qué pasó? ¿cuál es la...? No, a... Ah, mira, yo te doy unas más o menos especificaciones por todo lo que se cuenta acá. Acá en el norte dicen que los cerros se comen personas, ¿ya? Que hay protectores dentro de los cerros. No sé si habrás escuchado, por ejemplo, el caso de, de Ciro, ¿no? Que pasó acá, que los Apu no pidió permiso a los protectores del cerro, los sapus, y, y, y se perdió en el Colca, un, eh, el departamento de Arequipa. Y Hubieron mucha gente que lo buscó y nunca lo no daban con él, hasta que hicieron un ritual dentro del cerro y pudieron... Ver el cuerpo por un lugar que ya habían pasado los exploradores, ¿no? Entonces, sí. los cerros comen personas, netamente se comen las personas. Este, hay encantamientos, hay protectores, pero con él este, dicen que, bueno, acá existen leyendas de que de arriba de los cerros tú puedes llegar a un contacto directo con el diablo y hacer unos pactos. Claro que no es que, por ejemplo, que vas al cerro y le dices, oh, diablo, te quiero vender mi alma, ya, ¿no? ¿no? <risa> Tienes que hacer unos métodos, unos rituales y todo, ¿no? y él sabía los métodos, y él llegó a hacer todo eso, ¿no? Es más, cuéntame una leyenda que él tuvo hasta una una alumna, ¿no? Y la alumna cada cierto tiempo, bueno, según la leyenda, no quiero afirmar, <ríe> pero según la leyenda llegaba una persona muy guapa a, a, a la tienda donde vivía esta chica, ¿no? Que era su alumna. Sí. Y, y cerraban todas las puertas y esta persona de ahí desaparecía. Entonces decían que el mismo diablo bajaba en persona a verla esta chica, ¿no? Son cosas que cuentan en los pueblos, ¿no? Ok, sí, esas historias son buenísimas y nos da mucho gusto conocer de otras partes de México uh -huh. en este, pues de, en esta ocasión de Perú. Evelyn, gracias por ese superchat. Evelyn, ahí te va el canto del ángel. Ahí está el canto del ángel por el superchat de Evelyn. Gracias. Uh -huh. Dice, el mismo diablo solía aparecerse en la punta como una historia en mala. ¿Qué es, ¿Qué es una historia en Mala? No sé, Mala sí, sí ya no sé, debe ser de otro lado. Mala no, no, no, no conozco el lugar. Okay. Te voy a contar otra historia. Ya que estamos hablando de cerros, sí. aquí en mi ciudad, este, hay una, bueno, hay un distrito que se llama Motupe, ok, y estas ciudades tienen una leyenda muy buena. Dicen que había un cura, ok, hay dos ciudades muy cercanas que son eh, Olmos y Motupe, ok. Y había un cura que supuestamente utilizaba el desdoblamiento para estar en las dos ciudades a la vez. Esa es una teoría. La siguiente teoría es que este cura tenía unos, este, ¿qué te digo? Pues unos pasadizos para llegar de una ciudad a otra muy rápidamente. ¿Ok? Tenía algunos, dicen algunas personas que giraba por un, un jardín, un pasadizo y llegaba a las ciudades rápidamente, según el poder de este cura, ¿no? Este cura eh, escondió tres cruces. ¿Ok? Y una de estas cruces es la cruz de Motupe, que es la más milagrosa. Gente devotas de todo el país van a esta cruz y le piden que lo ayude, que les concedan algún milagro, cosas así. La cruz está arriba de un cerro muy grande, y tienes que subirte este, unas escaleras, que es un cansancio, es inimaginable, ¿no? Es como hacer todo un viacruces, y van poniendo pequeñas crucecitas, 14 cruces, para llegar arriba del cerro donde está la cruz, ¿no? Ahora, ¿qué es lo raro o qué es la historia? Arriba, hace mucho tiempo, han enrejado una parte de la sección donde está la cruz. ¿Por qué? Porque arriba había un jardín encantado, donde muchas personas han, se han perdido, se han caído del cerro, hay crucecitas en nombre de las personas que han intentado ir a este jardín encantado, personas este, que se han desaparecido. Cuenta también una leyenda de que una persona así joven, casi de nuestra edad, este, osla subió... Y regresó con una edad de 60 años y contaba de que él había llegado al jardín encantado y que veía este, un, unos loros o unos aves de colores muy distintos, entonces le llamaba la atención, seguía caminando, este, de ahí veía este, animalitos de colores, seguía caminando para ir a alcanzarlos y verlos de más cerca, hasta que, nun, nunca, este, hasta que ya no pudo ver el regreso y se perdió y estuvo bastante tiempo vagando claro que ahí había este, frutas, cosas que podía consumir, porque la gente va a preguntar ¿y cómo vivió? entonces había cosas que él podía comer, ¿no? regresó y supuestamente el tiempo pasó muy rápidamente, y le han puesto ahí unas rejas, lo cual aviva más la leyenda, ¿no? y hay mucha gente que intenta subir a, al jardín encantado de la cruz de Motoka, ¿no? o sea, tratan de, de llegar, pero dices que hay personas que han muerto por intentar hacer esto antes no estaban enrejado entonces por toda la gente que ha querido explorar, porque es muy empinado el cerro, es muy difícil de, de escalarlo. Entonces hay gente que se ha perdido, no y se han caído, han pisado mal y el cerro es muy empinado, caes, ya pues no somos Superman para ir, entonces se han muerto y les han puesto una, unas crucecitas en memoria de tal persona. Hay gente que se ha caído, ha sobrevivido y se ha roto el brazo, O sea, es muy peligroso. Entonces la gente tal vez pudo evitar más. Este, accidentes o tal vez por no que no vayan por allá, han puesto su reja, ¿no? Son rejados. ¿Cómo es que se llama el cerro? Eh, se llama la Cruz de Motupe. La Cruz de Motupe. Motupe, Motupe. Motupe. Claro. La Cruz de Motupe. ¿Qué significa Motupe? Motupe es una ciudad. Eh, es una ciudad dentro, bueno, al norte, del Perú, ¿no? Como quinte vas para, para otro distrito que es Piura. Sí, es que los nombres son son bastante ra raros. Entonces, claro, en, todo, en todos los países los nombres son raros. O A sea, nosotros, por ejemplo, los peruanos nos suenan raros algunos nombres mexicanos. Hay variedad de nombres en el mundo, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Pero como vienen de, de, pues, parte de la cultura, entonces debe de tener significados, ¿no? Algunos, pues, sí los conocemos y otros estaría padre. Hace rato que pregunté cómo qué significaba el nombre del y si ¿sí lo pusieron aquí. O sea, sí, uh -huh. sí tenía como un significado, pero uh -huh. es parte de, de la cultura, en este caso, del norte de Perú. Uh -huh. Ese es el norte pero ¿El norte es pura selva o qué...? Hay? No, no, no, no. Te voy a dividir ahorita el Perú. Mira, tenemos un pequeño mapa aquí, imaginario. Sí. El mapa está dividido en costa, sierra y selva. La cos la costa está dividida en los departamentos que te he mencionado de Lambayeque, ¿okay? donde yo vivo... Eh, Piura, Tumbes y, y hasta la capital, Lima, ¿ok? De ahí viene la sierra, que también tiene sus misterios, como te contaba más el tema de los cerros. Entonces, ahí es más, este... como te digo? Pues no hay más cerros, más montañas. Y la selva, hay más vegetación, más bosques. ¿eh? Entonces, son tres divisiones, ¿no? Está, está, pero también... Ah, la parte de la playa que dices es como parte del desierto. No, no, no es desierto. Tienen acceso a la playa, pero son bastante pobladas, o sea, no es desierto. Ya, ok. Son... Uh -huh. Sí, en cada región me imagino que debe haber muchas, muchas historias. Yo por ahí tengo un libro de leyendas peruanas, que, uh -huh. que, que son, son bastantes, muy interesantes también. Y me Tengo varias, que... he venido preparadísimo. mi a si a no ver, Claro, a ver, cuéntanos otra, cuéntanos otra. Dale, mira. Eh, yo tengo un amigo que me vino a visitar hace poco, hace poco, ¿no? A él casi no lo dejaban salir antes, pero ahora se ha vuelto explorador. Y él se va así a los cerros, a las montañas, todo, ¿no? Y un día viene a visitarme aquí Chiclayo. Y me dice, vamos a un sitio que se llama, este, que está el inicio de los caminos del Inca, ¿ok? Pero él me engaña y me dice que iba a ser en piso liso y a la finales nos hizo escalar un cerro, ¿ok? La leyenda, aquí va a venir una leyenda muy bonita o muy rara, ¿no? Llegamos a este lugar, se llama Pozo Alto eh, en Patapo, acá en Perú. Es una cooperativa un poco alejada. Entonces, eh, cuando hemos llegado, hay como una pequeña reserva de agua. ¿okay? Uh, espérate, ¿tienes un ruido, un ruido fuerte? Ok, hay una pequeña reserva de agua y esta reserva eh, cuenta la leyenda que había una chica que tenía una pareja, la cual estaba en malos pasos o en vicios, entonces su familia se oponía a su relación, y la chica llega llorando a este lugar, que es un poquito alejado, que es una reserva de agua, entonces baja del cerro, del que escalé, de ahí te voy a contar lo que pasó en el cerro, baja del cerro un tipo hombre, tipo pájaro, ¿ok? Entonces, este hombre le hace la conversación y la chica se veía ya en el cerro y se la estaban llevando, lo que te contaban, ¿no? Los que el cerro absorbe a las personas para que engañe a las personas, para que entren a lo más profundo y ahí prácticamente se lleven su alma o desaparezcan, no sé qué harán los elementales con estas personas. Pero la chica se da cuenta y baja del cerro corriendo. Y al bajar del cerro corriendo, eh, termina, eh, la encuentran eh, en el cementerio, en la lápida de, sus, de, sus, de su abuelo. Entonces, su familia era este, creyente de otras religiones, este, protestantes, por así decirlo, para no decir cualquier tipo de religión. Y ellos suben eh, con, con unos, bueno, este, no, no, no sé si decirles sacerdotes, o algunos este, altos cargos de su religión a intentar salvar su alma, porque su alma la tenía el cerro. Entonces llevaron eh, machetes y cosas para tratar de hacer un pequeño ¿no? oración o algo para tratar de salvar a esta chica. Con esta complicación. Y esta reserva de agua también, para ser peculiar, se si lleva a tres personas al año. Tres personas pasan por ahí o están por ahí jugando y se caen. Y esa reserva no puede salir. Es como decirte un... Bueno, la mayoría conoce las reservas de agua. No son un poco complicadas. No puedes nadar. El, el, el, el agua es muy rápida. Así sepas nadar te va a jalar mucho. Y tiene profundidades. Bueno, entonces si lleva a tres personas al año. Yo subí a este cerro y este cerro es muy peculiar, os lo te cuento. Ah, en la parte de arriba, eh, recién hay exploraciones este, arqueológicas. Sí. Están, descubriendo, están descubriendo que arriba había un sitio como para las peleas o rituales. Eh, yo tengo hasta una foto, no sé, de aquí la voy a poner, aquí para que la puedan ver, ¿no? Eh, que nos tomamos dentro de este cerro, como si fuera tipo, ¿qué te digo? Pues uno, las ceremonias. Tipo así cuando hacían las ceremonias dentro eh, para sacrificios, ¿okay? así es, todo alrededor y dejan un espacio donde supuestamente hacían los sacrificios. El tema de lo que me pasó en ese cerro es que nosotros estábamos bajando y escuchamos un llanto, era las 6 de la tarde, ¿okay? el cerro era interminable, no podíamos bajar, me arrepentí de haberlo acompañado, se demoró un montón la caminata, hasta tuvimos que bajar por una cueva de murciélagos. Eh, el tema es que empezamos a escuchar un llanto dentro del cerro. Y nosotros preguntando... ¿Cómo era el llanto? Como de una niña, así, a lo lejos, ¿no? A ver... A ver. No, no como lo voy a hacer, ¿no? No, Para que entendamos no, bien. métele tú la producción, Olad. ¿no? Es que yo no la escuché, pero estaría bien que, que le hicieras como lloraba. Es que me lo puedo imaginar como una mujer, mujer grande, como... No, una niña, una niña, era un llanto pequeño. Y nosotros le preguntamos al guía qué era lo que estábamos escuchando y el guía agarró y nos dijo de que no hagamos caso porque él ya ha hecho varias exploraciones con gente turista y que a veces, este, a propósito el cerro, engaña a las personas para que se queden. Y, y nosotros le preguntamos, ¿pero cómo les engaña? Y dijeron que, por ejemplo, nos puso un caso de una turista que había llegado con una casaca y de la nada la casaca voló, y la turista estaba muy apegada a su casaca, y empezó a seguir la casaca, y el guía no la había visto, ya se la estaba llevando por otro lado, con el aire y todo, ya se la estaban llevando por otros y los cerros no son que todo es liso, tienen algunas quebradas o cosas así, entonces, si tú pisas mal, te puedes caer a un abismo. Entonces así no nos empezó a contar, y eso fue lo más raro que escuchamos en esa expedición. ¿no? Ahí ya, bajamos. Ya no supieron iba... quién era el llanto, de dónde venía el llanto, ya no, no supieron. No, el guía dijo de que era de una águila, ¿no? <ríe> algo así no dijo, pero no, no no se escuchaba como un águila. Ok. Uh -huh. Ok. Ese, ¿Ese caso, bueno, eso que viviste, ¿te pareció que era algo paranormal o no te dio miedo? O sea, sí, me, siempre me quedé con la duda, ¿no? De qué fue, qué pasó. Pero que en el momento me haya dado miedo, no. Pero sí queda la duda, ¿no? De qué, qué habrá sido. Sí, imagínate que se pillaran las seis de la tarde, si se hace más noche y siguen escuchando no, el, no. El, el llanto de una niña, pues sí. Es un Oye, pero, eh, fíjate, nos has contado como tres historias o más, uh -huh. y todas tienen que ver con que la selva te lo, se lo lleva, el cerro se los lleva, o sea, claro. la naturaleza se quiere llevar a, a los seres humanos, ¿no? Es bastante místico por acá, si vos te cuento otras historias, mira, como eh, Soy del Norte, ¿eh? existe la brujería, ¿ok? Existe Ajá. la mesa de sanación, yo tuve un familiar que estaba mal, totalmente mal, y le hicieron una mesa de sanación, y vi muchas cosas extrañas dentro de esa mesa de sanación, eh, te voy a poner ejemplos, ¿no? Empezaron a hacer la mesa, hacen como un círculo, o un cuadrado prácticamente, ponen un mantel, empiezan a tomar una bebida que es alucinógena para ellos, que se llama San Pedro, ¿ok? Bebida que no tomé porque era menor de edad, ¿ok? Eh, ¿Es con... Sí, es alcohólica, es muy fuerte. ¿Don Pedro? San Pedro, San Pedro. Ah, ok. Es una que utilizan este, fermentando los una planta que, eh, que se llama San Pedro. Entonces ahí le sacan ese jugo, y ese jugo es muy fuerte en alcohol y es alucinógeno. Ok. okay. Bueno, para seguir con la historia. Hacen la mesa todo, ¿no? Y, y le ponen a la persona, y le hacen los rituales diciendo de que te va a ir mejor. Y yo de niño, bueno, no era tan niño, era adolescente, yo empiezo a ver una luz muy fuerte. ¿ok? Y yo le digo a todas las personas que estaban ahí conmigo, hay una luz arriba de la persona muy fuerte. Ahora que averiguar averiguado un poco, es como ese, ese estilo de orbes que salen, esos círculos así grandes, pero que brillaba un montón, ¿no? Entonces, las personas que estaban haciendo la mesa me empiezan a decir, ah, o sea, que tú ves, tú sabes cosas. Y yo le digo, bueno, no es la primera vez que veo este tipo de cosas, ¿no? La primera vez que vengo a una mesa, ¿no? Ya, pasó el tiempo, hicieron la segunda mesa, pero acá ya estaban peinando, bueno, en mi casa siempre ha habido cosas paranormales, cositas un poquito fregadas y fuertes, ¿no? Eh, cuando hicieron la segunda mesa fue porque a mí, a, bueno a mi mamá le habían regalado una marioneta ¿ok? que venía de España y esta marioneta este, empezó a hacer cosas muy extrañas, eh, eh, llamaba por las noches el nombre de mi mamá y no había nadie, o sea, Entonces, le, o sea tu mamá escuchaba que le hablaban su nombre, su nombre y no había nadie cerca ¿no? Ya, no fue lo único, mi mamá es su directora de inicial, ¿no? o sea de colegios peque de colegios de niñitos, y llegó una amiga con su hijito, y tú sabes que las personas a veces quieren conversar y mandan a los niños a ver televisión al cuarto, mientras que ella charlan cosas, otras cosas, ¿no? Lo mandaron al niño, y esta marioneta lo tenía colgado cerca a su, a su cama, o sea, como si fuera um, ¿qué te digo? Pues un um, un vestido, cosas así, lo tenía colgado en un perchero. Entonces el niño baja corriendo, asustado, y le dice, ¿no?, que la marioneta se había reído, y no manches. Lo había asustado, le había hablado, entonces, niño bajó. Nadie le creyó. Ya. Sí. Entonces, ahora sí viene una confesión, ¿no? Yo a veces, este, cuando he sido joven, pucha, agarraba eh, esa marioneta y le llevaba a mi cuarto para jugar porque me llamaba bastante la atención. Era bastante extraña, o sea, el pico era de plástico, la, la ropa era un smoking, era un cuervo, era un cuervo, así, con ropa de smoking, cabello así de lana, algunas partes de plástico, era muy muy, muy interesante, no se lo llevaba para jugar, pero nadie sabía, porque a mí no me gusta que las personas sepan de que jugaba, ¿no? Eh, antes me daba vergüenza, ¿no? Pero ahora me da igual. Entonces lo llevaba a mi cuarto. Empiezan a pasar muchas cosas extrañas acá en la casa y pedimos que limpien la casa, ¿ok? Vinieron dos personas y nosotros teníamos una estatuilla de un Buda que le habíamos comprado en el barrio chino. Empezó, la, la señora empieza a decir que ella, en sus cartas que lanza para ver, había visto una tipo urraca, un animal negro, un ave, y nadie le había dicho que nosotros teníamos este este con pico amarillo y nadie le había dicho de que nosotros teníamos esta marioneta. Ni siquiera le habíamos dicho que teníamos la marioneta. Entonces, sí. y que y que abría sus alas y que iba siempre a mi cuarto, que quería mi alma mía, o sea, quería en, en llevarme. Entonces mi mamá se empezó a preocupar. Y de ahí se acordó que teníamos la marioneta, se acordó el caso de lo que había pasado con el niño y todo, ¿no? Llegaron estas personas. Eh, lo raro, acá, aquí viene algo bien extraño. Y siempre me quedé pensando si realmente podía ver o no podía ver. Porque hicieron una mesa, pusieron un Buda, el Buda que te digo, ¿no? Que decía que está ahí, o sea, dicen que los objetos empiezan a, a ver energías raras. Y cuando pusieron el Buda en, en, en la mesa, yo le vi unas orejas así puntiagudas. Entonces yo, le, yo era joven le hago la pregunta a la persona que está haciendo todo esto y me dice, no, que esos son los demonios que se apoderan a veces de las cosas. Ok, la marioneta se la llevaron, la, la, las cosas pasaron, bajaron, la intensidad de actividad paranormal bajó un montón, pero siempre me quedó la duda de qué pasó con esa marioneta cuando crecí, ¿no? Cuando ya me empezó a gustar el terror, le dije a mi madre, pregúntale qué ha hecho con la marioneta, ¿no? Quiero saber el final de la marioneta. Y la ha preguntado, y dice que empezó a fastidiar a su nieta, de la bruja. Okay. Porque esta marioneta la habían llevado para rituales después, para, para llevarla a rituales que ellos hacían en cerros y cosas, ¿no? Sí. Entonces, este, dice que le empezó a fastidiar a su niña y tuvieron que enterrarla en un cerro. La marioneta la enterraron en un cerro. O sea que la marioneta venía de España, comentaste, ¿no? Sí. Uh, ¿Por qué venía de España? Mi madre ayudaba bastante a una asociación, ok, benéfica de allá y como o, como premio, ¿no? por estar ayudando la labor que realizaba, le regalaron a esa marioneta, ¿no? entonces, eso, ¿de quién le había pertenecido? alguien seguro que se ha querido deshacer de la marioneta y había llegado hasta para acá, ¿no? oye, ¿estás fumando o hay, ah, no veo como que un humito ahí al lado tuyo no, hay alguien que está fumando en la puerta ah, sí, con razón, dije ya le no, está saliendo no, no, no. como humo a él. A <risa> bueno, Ahí está. ¿y tenía la cara aterradora la marioneta o disco. No, no? Era, un, era, un cuervo, era un cuervo bien vestido con smoking, un sombrero así de gala. Y creo que hay una foto en internet, estuve buscando, hay un programa español eh, que utilizaba esa marioneta. Ok. Uh. Ok, ¿y le pusieron nombre a la marioneta? No, no, no, Antes no le ponían nombres a mi marido. Eso nunca se me había ocurrido, ¿eh? Mira, acá hay una foto. Te voy a compartir acá, para que más o menos te des una idea de cómo era la marido. Aunque la mía era más bonita, pero igual. sí Voy a compartir pantalla. Dame un segundo. Para que más o menos la gente se dé una idea y no dejemos la, al aire, ¿no? ¿Y qué te va pareciendo las historias, mi estimado? Muy interesante, creo que el conocer leyendas de otros lugares es eh, bastante padre. Aquí ya estamos viendo la... Esta es la marioneta que está señalada ahí. Ajá. Algo así era. Ok, se, se ve bonita, ¿no? No uh -huh. se ve así como... Era como de 70 centímetros aproximadamente, era grande. Ya, ya veo, está interesante la, la marioneta. Y entonces dice que se rió y que le habló al niño. Sí, o sea, eso es lo que pasaba, ¿no? Llamaba por nombre, este, se rió con el niño, empezaban a ver muchas cosas acá, no sé por qué cuando eh, hay actividad paranormal empiezan muchos problemas, muchos conflictos en casa o algunas, eh, se siente el clima muy pesado también, ¿no? Sí, claro, ahí está la, la marioneta esta del terror que terminó enterrada en un, en un cerro allá en Perú. Uh -huh. Si te, das cuando... cuenta, si te das cuenta, eh, tú vas a preguntar, ¿por qué los brujos trabajan tanto en cerro? ¿Por qué Eric me cuenta muchas cosas de cerro y todo, no? Eh, sí. Te voy a contar algo más, ¿ok? Para poder eh, darte un pie, para que entiendas un poco más la cultura de por acá. Sí. Mira, aquí en los cerros, eh, o los lugares, así Tienen actividad o energía, porque antes eh, las culturas de por acá, las culturas moche... O las, otras culturas, por acá las Ipan, la Can culturas donde el oro abundaba mucho, dejaron como unas pequeñas maldiciones dentro de los cerros que iban a haber guardianes después de la muerte cuidando estos tesoros. ¿Por qué te cuento esto? Porque han habido desentierros, ¿ya? ¿Okay? han encontrado chaquiras, han encontrado guacos este, han encontrado oro. ¿Qué es eh, huacos? Los guacos son como este, pequeñas estatuillas eh, pueden ser retratos, pueden ser de animales, o cositas así, ¿no? Que las antiguas culturas hacían para reflejar lo que pasaba. Por ejemplo, un guaco podría ser una persona este, riéndose y lo retractaban en una cerámica. Okay. Un, guaco puede, un guaco puede ser un mono, ellos hacían un mono y lo retrataban. Y así prácticamente iban haciendo los guacos, ¿no? Con los colores predominantes que era el ocre, en ese tiempo, más o menos en la cultura moche, ¿no? Y el oro abundaba un montón. El señor de Sipán tenía orejeras que pesaban 8 kilogramos aproximadamente, todo vestido de oro, tenía máscaras, tenía todo. Entonces, pero el señor de Sipán no se descubrió de la noche a la mañana. Hubieron gente que empezó, ahora se llama el tema huaquear, o profanar. ¿sí? sí, o profanar. Ellos desenterraban antes de que el, el, el Ministerio de Cultura pueda descubrir, algunos ya habían encontrado y empezaban a traficar las, las, las cerámicas y cosas de manera ilegal. Entonces, ¿dónde lo encontraban? En pequeños cerros. ¿Dónde fue encontrado el señor zipar En pequeños cerros. Entonces hay una misticidad, eh, hay algo mítico en los cerros. O sea, hay energías dentro de los cerros. Y aquí viene otra leyenda ocular que te voy a lanzar, ¿no? Porque vino preparadísimo para esta noche. Claro. Dicen que hay un cerro aquí eh, por Lambayeque donde muchos brujos van a hacer sus rituales. ¿Y por qué? Porque existe la leyenda de que un huaquero, un, un una persona que se llamaba a guaquear, o a desenterrar, a profanar, eh, empezó a desenterrar y se encontró una lagartija de oro. La ambición, la ambición lo hizo de que siga desenterrando y se encontrara algo más grande de oro. Así la ambición continuó y siguió desenterrando y a las finales el cerro lo tapó. Se llevó esta alma y hay muchos brujos que hacen sus rituales invocando a esta alma para que todo les vaya bien. Ah, ok, ya se volvió como una especie de, de guía, de guardián, de protección. Exactamente. ¿Y, y cuál es el nombre? Eh, el nombre del cerro no lo sé, es más, la, los brujos se reservan el lugar, no te enseñan dónde está ubicado exactamente, te dicen referencias este, eh, a medias, porque, bueno... Todos quieren su misticidad o su propio este, reserva, ¿no? Por lo que ellos hacen. Pero. Hay, hay dime, infinidad dime. de cosas este, ocultas en los cerros de, de Perú, ¿no? Infinidad de cosas arqueológicas todavía enterradas. Sí, y esas son algunas historias, unas historias. Pero todo tiene historia, mira. Por ejemplo, yo vivo ahorita en una urbanización, ¿ok? Un centro, eh, un centro que tiene de todo, ¿no? Una ciudad, tiene edificios, casas, todo muy bien. Eh, digamos, económicamente muy estable, el lugar donde vivo. Pero esto no siempre ha sido así. Eh, hay una leyenda, ¿ok? De la urbanización de que todo esto era una quinta o un lugar, este, una chacra, no sé cómo le dirán en tu país, ¿ok? Una finca, no sé cómo, qué término utilizarán. Pero bueno, era todo de un solo propietario. Y existe una leyenda urbana que el hijo de este dueño, el dueño de toda esta urbanización o esta Quinta antes, que era puro bosque, puro desierto, puro que todavía no se poblaba, tenía un hijo, que tenía gustos eh, diferentes, le gustaba el sexo el mismo sexo, entonces iba y buscaba personas, para les gustaban los militares, y las personas que no le hacían caso, él los mataba y los enterraba en las instalaciones de toda esta finca, que nadie iba a entrar y nadie lo iba a descubrir. Hasta ahí una leyenda normal, hasta ahí, mucha ¿no? la gente dice, no, esa es una historia, pero han habido dos casos muy este, ligados a esta misma historia, dos historias complementarias. La primera, una chica sale a correr, siempre ahí, aquí tiene la costumbre de correr a las 6 de la mañana, pero esta chica sale a correr 4 de la mañana porque su reloj se adelanta. Entonces, cuando estaba corriendo, ve a un tipo militar, ¿ok? Entonces piensa que es. Aquí en la casa le dicen seguridad, guachimanes, este, guardianes, eh, son las personas que cuidan las diferentes cuadras eh, toda la noche. Él pensaba que era la persona de seguridad de la cuadra, ¿no? Pero cuando se va acercando, veo que era un uniformado de militar y estaba por la mitad flotando. La chica llega muy asustada a su casa, tuvieron que hacerle limpia, todo extremadamente rara, ¿no? Primera historia. Segunda historia. Hay una casa que queda a la vuelta de la mía, muy cercana, que siempre las personas que han vivido ahí salían a de la mañana asustados porque sonaba mucho este, los platos, le tiraban las cosas. Había una actividad muy fuerte eh, espiritualmente, ¿no? Entonces ellos salían corriendo, palmados de la calle, ¿no? ¿Qué pasaba? llega un espiritista a limpiar la casa, ¿ok? La espiritista dice, hay algo enterrado, y desentierra una calavera, unos restos de una calavera, dentro de la casa. Ok. Entonces, estas historias más o menos ya se van tomando fuerza, ¿y qué más habrá pasado por acá aquí nosotros no hemos llegado a escuchar, ¿no? Pero ya van cobrando fuerza y armando una sola historia. O sea que pudo haber sido que sí... Sea real la leyenda de que este hombre mataba a las personas y las enterraba alrededor de la finca, ¿no? Exactamente, puede ser o tal vez no. Se lo dejamos a sus criterios, chicos. ¿Eso ¿En qué zona dices que es? Eh, mi ciudad, en eh, Chiclayo, en una zona... Chiclayo. Dejémoslo como urbanización, nomás, para que no el hombre no piensen que <ríe> me estoy refiriendo a alguien, ¿no? Está bien, en Chiclayo, ok... Mm -hmm. Dice, Luna de Wicca, excelente narrador de leyendas, muchas felicidades a Eric, Luna de Wicca. Muchas gracias. O sea, este yo te mandé un video hace mucho tiempo, y me dijiste, cuando estés aquí en mi canal, lo ponemos, lo lanzamos. Ajá. Pero primero te voy a contar la historia, y de ahí ponemos, eh, comparto el video para ponerlo. ¿Esta historia o sea, te pasó a ti? Sí, exactamente, por eso ya vamos ahora en primera persona, cuando ya te conté algunas leyendas. De ahí regresamos nuevamente con las leyendas que hay varias. Mira, yo este, soy coleccionista, grabo videos sobre mi colección, son mis cosas. Sí. Un amigo me pide, oye Eric, grábame un video de tu colección. Y yo le digo, ya hermano. Pero antes tenía figuras en mi cuarto, muchas, muchas repisas. Entonces grabé en la mañana todas las repisas de mi cuarto. Y dejé la noche, dije, en la noche, con una buena luz, grabo mis vitrinas, la que está acá, ¿no? Esta vitrinita. Entonces empiezo a grabar, me ayudó mi pareja de esos tiempos a grabar pero ella me dijo, termina mi novela, y de ahí te ayudo, y se, y se hicieron las 12 de la noche hasta o que terminaba su novela, entonces empiezo a grabar, todo genial, ya se grabó, ya listo, ya y a la hora de editar, usaba el Sony Vegas Pro, me acuerdo, uh -huh. eh, siempre cuando grabas tienes que subirle un poco de los decibeles, o los niveles de volumen, entonces lo subimos un poco, y yo siempre veo todo el video para ver cómo queda, para meterle detalles, cortar, o, o tal vez cosas que no me gustan las saco. Y me doy cuenta que hay una voz rara en el video, una voz que no era la mía. Y que se escuchaba bien bajo, pero al subirle los decibeles, la escuché bien, la escuché muy clara. Y qué decía era, vamos a cerrarla. Justo cuando estoy cerrando mi vitrina, y, y me pareció bastante extraño, y justo en el lugar donde tenía figuras que no son nuevas, son figuras que le han pertenecido a personas, figuras de segunda mano, o, o figuras este, que has comprado, por ejemplo, los tianguis que existen allá en, en México, que acá son las cachinas, ¿no? Entonces sí. yo tengo, tenía bastantes figuras en ese mismo nivel donde estoy cerrando esa vitrina, y me quedé bastante pensando nadie me ha explicado, nadie me ha dado una referencia, algunos dicen, no, que es se ha metido algo dentro del video algún escape de volumen me han dado explicaciones un poquito vagas y bueno, se me quedó y ahora tengo este videito y ahorita lo voy a compartir con todos ustedes, ¿no? Sí, entonces, tú estabas grabando normal la colección y captaste una voz extraña que decía... Vamos a cerrar. Vamos. Sí. Le he hecho una pequeña edición al video, o sea, eh, le he puesto dos veces el volumen y de ahí lo he puesto una tercera vez, haciéndolo lento para que todos puedan escucharlo, ¿ok? Eh, el video original sigue estando en mi canal, que es donde muestro mi colección, ¿no? Muestro tu colección de Eric Silva, el primero. Entonces, uh, para que más o menos entiendan lo, el contexto de lo que les voy a mostrar, ¿no? Dame un segundo. Sí. Bueno, vamos a ver una evidencia, bueno, vamos a escuchar la evidencia de una posible psicofonía que fue grabado en, este, en la casa de Eric, donde tiene su vitrina de de la colección, y eh, yo ya la escuché. Ya, ya recordé la, la grabación, está muy interesante. Si sí se escucha muy clarito, la verdad. Y pues no podemos determinar si esto haya sido una psicofonía o de dónde salió esa voz. Pero si sí no se tengo escucha. ni idea, yo no tengo idea hasta el día de hoy cómo fue. A ver, dime si se escucha el audio primero. A ver. A ver, mientras que lo vas poniendo, eh, quiero ver si se si ha compartido con audio. ¿Ya puedes compartir la pantallita y, sí. y, y, proba, y probamos si se escucha bien el audio? A ver, ¿se escucha? Sí. La colección. Ya, ok, listo, lo voy a poner un poco en grande, dame un segundo y ya. Este canal se dedica a mostrar colecciones a nivel latinoamericano, no nos dedicamos al terror. Pero en esta ocasión, vamos a mostrarles esta psicofonía a continuación. Bueno, y aquí tenemos unos action One. Y esto sería lo de la ventrina grande. Vamos a cerrarme. Vamos a cerrarme. Vamos a cerrarme. Unas acotaciones importantes sobre este video fue que los 12 y media de la noche... Te metiste bueno. un efecto de... De lente... De, sí, o sea, fue dos veces el corte de la misma grabación y el último un efecto de de lentearlo para que lo escuchen más lento, ¿no? O sea, lo hice tres veces el mismo audio. Sí, sí, sí, sí, pero cuando tú hablas eh, tiene un efecto de eco? No sé, a ver, <ríe> no me acuerdo que haya habido eco, no ha habido ningún distractor como para meterle eco, ¿no? Eso ha sido lo raro. A continuación. Bueno, y aquí tengo unos action man. Y esto sería lo de la vitrina grande. Vamos a vamos unas aportaciones importantes sobre este video fue que lo que se escucha, ¿eh? Pero recu recuerda que está subido a más de 20 decibeles. No es que se haya escuchado así de la noche a la mañana. No se escuchaba nada. Le he subido un montón el volumen para poderlo escuchar, ¿no? Cuando, cuando lo vi en el video, se escuchaba bien a lo lejos. Y digo, algo raro pasa, ¿no? Y le subí más el volumen. Ah, ok. Entonces, así normalmente no lo hubiéramos podido captar. Y solamente no. que, que tú lo captaste con los, con los audífonos oh, y te diste cuenta. Y con, y con el programa del Sony Vega Pro le subí bastante el volumen. Y ahí recién me di cuenta, ¿no? Y dije, wow. ¿Qué sentiste? ¿No te dio miedo el, el escuchar esa, esa voz y lo que decía? Yo opino algo, miradosla sobre esto. Pues, este, si hay algún ser, alguna entidad o, o alguna energía o lo que sea dentro de mi colección o dentro de una figura, yo creo que son protectores. O gente que va a cuidar mi colección, ¿no? O gente que va, este... O hay más como el que va a cuidarme. Eso es lo que opino prácticamente. O sea, ¿crees ¿no? que tengas ahí en tu casa un protector de tu colección? Puede ser. O sea, como y celoso, ¿no? Porque dice, vamos a cerrarle. Claro, eso es lo que opino, ¿no? Esa es mi opinión personal, ¿no? Y no hay como, y... como alguna figura que tengas ahí en esa vitrina que, que pueda ser o que tenga alguna energía... Ahí extraña que la hayas comprado en un lugar donde venden uh, muchas cosas de segunda mano, algo que... La, la va... sección donde te digo, donde estoy cerrando, tiene eh, figuras de Action Man y, y de Max Steel, que a mí me gustaba, Max Steel cuando salió me encantaba, pero era muy difícil de conseguir los enemigos acá en mi ciudad, vivo en provincia, no es tan fácil como conseguirlo en la capital, entonces cuando ya crecí, pude tener acceso a hacer mis compras en Lima y poder traerlas, o irme a los propios lugares donde venden de segunda mano y poderlos comprar, ¿no? Entonces yo creo que ahí había, debe haber alguna, pero no la identifico cuál, pues onda, es más tan complicado, ¿no? Sí, hay ahí son vas, varias. donde está tu vitrina, ¿no duermes en esa habitación? No, pero no es que le tenga miedo a mis cosas, ¿no? Porque este muchachón ha dormido bastante tiempo mirando frente a mí ha estado mi cama acá y en, la, en una en una repisa ahí porque no tenía las vitrinas en sala Sí, porque lo que te iba a preguntar que si en alguna otra ocasión no, no escuchaste ruidos o algo así Extraño. No, pero a mí siempre me han fastidiado, o sea, es de cuento mira, por ejemplo, yo mis programas de Somos Coleccionistas termino todo, ¿no? y a veces me quedo un poco tarde conversando con algunos amigos, por ejemplo con Oslo, también tenemos una amistad, hemos conversado fuera de de cámaras, ¿no?, después de los programas. Y una vez me pasó algo muy peculiar. Eh, a mí me agregaron a muchos grupos de WhatsApp. Y ya no de paranormal, porque no tengo ningún grupo paranormal en WhatsApp para no rellenar mucho mi celular. Pero me agregaron a unos grupos de coleccionismo. Entonces estaba saludando todo. Cuando escucho un audio y no lo podía captar, o sea, se escuchaba así cuando pones un cassette al revés. Era tarde ya aquí en la sala, y eran doce y media, por lo menos. Me había quedado de largo. Y... Y yo le, di, le mandé un, un WhatsApp a mi amigo, le digo, oye, hermano, ¿viste visto el, el WhatsApp que están enviando en el grupo? Es broma, ¿qué están haciendo? No lo escucho, hermano. Y mi amigo se ríe, no, no, nada, lo escucho normal, me dice. Bueno, yo lo dejé pasar, seguro es broma. Al día siguiente, lo reproduzco nuevamente para contarle a un familiar aquí en mi caso, oye, mira, me ha mandado esto, será broma. Y se escuchaba perfectamente. <risa> y eso es algo también que me quedé pensando, ¿no, ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué se escuchaba esa distorsión? Ese casi dando vuelta al revés. Pero bueno. Oye, me dice aquí Luna de Wicca que si puedes tomarle una foto a la vitrina y que a lo mejor ella puede ver alguna aura en donde se encuentra esa aura que pudiera... Claro, puedo, puedo bueno. tomarle fotos. No, no hay ningún problema. De aquí que avanza el programa, le tomo, si vos en vivo, le tomo una foto y la compartimos. Tal vez no está en pantalla. No hay ningún problema. Pues, Puedes tomar la foto y ahorita la compartimos Y a ver qué nos dice Luna de Wicca puede entrar y decirnos si ve algo O no ve, no. Algo, no ve nada A ver, sí. dame un segundo Para usar el celular Y, y te la mando por WhatsApp Este... Justamente sí. a, a, la, a la parte de la vitrina Donde ha sonado o toda la vitrina, pregúntale Yo, que, yo creo que Pues puede, Toma varias, no sé si, si Puedes abrir la Que no se vea el reflejo del vidrio Uy, pero la, la, la de abajo sí está un poquito fregada, porque el otro día se me cayeron las... No sé si te habrá pasado cuando abres estas lunas que son corredizas, a veces no se te van. A mí se me ha zafado de, de, del, del engranaje y a veces se ha ido. Y, y por eso no las, no las suelo abrir mucho, por, porque ya me da miedo ya. Una vez casi caí mis pies. Pero bueno, voy a tomar las fotos. Sí, sí. Mientras tanto vamos a mandar saluditos a Marco Pinto, a Ángel Moreno... Dice que haga un paneo con su celular, Naruto Uzumaki. Ojalá no tenga un juguetito femenino que no ataque mientras duerme. <risa> un abrazo, uh, uh, Anita Nava. Un abrazo, Anita Aldo Chan. También saludos a Leslie, a Ángel Moreno, a Edu. Ya, ya Luna de Wicca ya es famosa. Luna de Wicca al rato va a estar con Guzgri en su transmisión, en su, en su podcast. Va a estar con, con otras personas. Dale, dale. Sí, Luna de Wicca dice, si quieres puedo entrar, creo que sí, Luna, te mando, te mando el link para que entres y nos digas si ves algo extraño ahí, sí, sí, ahorita sí, ya... que nos mande Eric las fotos. Ya le tomé algunas, si necesita algún otro plano, lo diga nada más. A ver, vamos, vamos a ver, Si Si las aquí, yo me las reenvío. Ya están llegando. Okay. Listo, pues, seguimos con las historias, chicos. Ustedes digan nada más, hemos venido preparadísimos. ¿Te acuerdas, Zonda, que una vez, cuando, la primera vez que te conocí, yo tenía bastante curiosidad de una foto que te mostré de un cementerio? Sí, me acuerdo, sí. Ya, este, ¿doy contexto para poderla mostrar y también que la gente vaya viéndola? Claro, claro, mientras yo mando estas. Miren esta foto eh, la tengo guardada en privado eh, no la comparto ni, ni la pongo por todos lados porque hay gente que puede creer hay gente que no puede creer y, y, y se respeta todas las decisiones no pero esta foto es desde antes que exista este buenos celulares celulares con el sistema Android o unas buenas cámaras ha sido tomada con una cámara simple no eh, bueno, para decir, ¿no? ¿no? No está toqueada, no está con ningún... Eh, te pongo mi fantasma aquí, o alguna aplicación, nada. Es la foto tal y cual como la saqué de la cámara fotográfica de un familiar que llegó a contarnos esta misma historia. Yo agarré un cable USB, la conecté a mi computadora, una computadora antigua, era una Pentium 4, me acuerdo, en esos tiempos, y me descargué la foto y la guardé. Cuando existió el Facebook, la subí en mi Facebook en modo privado, tengo la fecha más o menos de cuando la subí, entonces, para dejar contexto de que no es algún edit, algún montaje o cosas que haya hecho yo a propósito, ¿no? Pero es algo que quedó. Ahora, contexto. Era cumpleaños, bueno, de un fallecido, un bisabuelo mío, y sus hijos se habían ido a verlo, ¿ok? Eh, tienen la costumbre de cantar Happy Verde, algunas personas, y llevarles serenata o llevarles música, como un recuerdo del, de la persona que fue y un como un agradecimiento no por todo lo que hizo por ellos no para la fecha de su cumpleaños entonces empezaron a tomar varias fotos pa pa pa un montón de fotos y ahí cuando ya se estaban yendo empieza la revisión de fotos y hay una que llamó mucho la atención la cual vamos a compartir a continuación voy a abrir mi Facebook que de verdad la tengo mi Facebook y está cerrado mi Facebook un segundo sí sí, sí. no pasa nada aquí estamos al pendiente, Aldo Chan, saludos chamo 1566 también sí, a, a Luna de Wicca también la van a jalar otros youtubers no pueden ver nada bueno que, que se llevan a, a todos mira, vamos a ya, ya te voy a mandar el link este Luna de Wicca, ahorita bueno, primero vamos a ver la fotografía que me dice Eric o también puedes uh -huh. analizar esa misma fotografía, Luna. A, a lo mejor encuentras algo curioso ahí. ¿Dónde está mi álbum? Es uno de mis primeros álbumes, por eso me estoy demorando. No, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Voy a mandarle la, el link a Luna. Dale, acá está el álbum. Listo, vamos a compartir pantalla. Nuevamente agradecido con la invitación, mi buen Oslar, estoy pasando la señal aquí compartiendo. No, claro, está muy interesante todo lo que nos estás contando, y qué, qué bueno que se ocurrió esta idea de, de contar las historias uh -huh. y las leyendas. ¿Eh? Ya está aquí la fotografía, ¿quieres que la ponga? Claro, claro, ponla, son dos fotografías, vamos a mostrar una fotografía del antes, ¿ok? Sí. Esa fotografía es de antes, eh, ahí está la fecha, 28 de febrero del 2013, ha subido su vida a Facebook, ¿ok? Eh, la foto la tenía de antes, pero cuando yo empiezo en Facebook, de más o menos 2012 creo que entro a Facebook, y de ahí ya la subo esta foto. Pero bueno, para hacer hincapié, esa foto es de la, eh, la hija de mi bisabuelo, o sea, mi tía abuela prácticamente, y de ahí van a ver la siguiente foto que les va a volar un poco el cerebro a todos. Y hacer un poco... Algunos van a creer, otros no. Van a decir, no, el montaje es truqueada. Pero bueno, no tengo ningún interés de truquearla. La tengo en oculto. Pero bueno, vamos con la siguiente foto. No, es en serio, no puedo creer eso. O sea, esa es la fecha en que yo no puedo creer que esta foto sea real. Claro, ahí está 2013, ha sido subida a Facebook. La foto tiene un poco más de añitos, ¿no? O sea, está ah, no tengo no, no, no existían muchos programas como para editar o cosas así, ¿no? Para poderlos montar, pero bueno, esa es una fotografía y ese es mi bisabuelo ¿no? así como se vestía y para demostrarles más o menos cómo se vestía hay otra fotito. Va más o menos en una idea, ¿no? Regresamos a la foto anterior. Y bueno, pues no, es algo también que no he tenido oportunidad tampoco de, de hablarlo con alguna persona que sea experta, ¿no? Y que también uh, me gustaría charlarlo, y o sea, no, yo no le digo, oye, ¿sabes qué? La foto créetela, o, o cree en esto, ¿no? Pero sí que me dé un, una pequeña explicación, ¿no? Es que está increíble, increíble. Luna, ¿tú puedes sí, ahí sí. captar algo? Sí, yo lo que veo es que la, la mujer que está ahí, la que está sosteniendo la botella... Es que eso, pidió una protección, pero la protección se manifestó más allá del sello, el sigilo que yo te había comentado. Está como que están muy vinculadas estas dos personas. No sé si es Su el... hija, su hija, su hija. Ah, ajá. Pues están muy vinculadas las dos personas. De hecho, yo veo en el aura, o sea, en la foto, en lo físico, se ve como que el, el hombre, bueno, el, la presencia está cruzada como así de manos, ¿no? Como uh -huh. así pero en el aura, o sea, lo que manifiesta la energía es que el hombre está extendiendo un canal, más bien así, un canal como, como de ayuda, como que le está tocando, ay, no sé cómo me vea, está tocando el, el, el hombro de la, de la mujer, de su hija, uh -huh. o sea, como que le está queriendo dar consuelo, algo había pasado, yo no sé, con esta mujer, con la hija, Uh -huh. que, que estaba en alguna situación estresante o de apuro o enfermedad o alguna situación negativa, y él, aparte de protegerla, le está dando consuelo en ese momento. Wow. Como no te preocupes, todo va a estar bien. Y, y, y, y ella, y ella, como que posteriormente a esta situación se sintió más relajada y, y, y se dejó curar. Wow. Sería cuestión también de preguntarle, pero es muy buena la explicación. Su tumba es justamente la que está al lado del brazo, o más o menos del brazo de Laura, ¿no? Uh -huh. Sí. Gracias por esa explicación, te lo agradezco un montón. Oye, pero eh, cuando tomaron esas fotografías, después las revisaron, y cuando ves que está esto, ¿qué dice tu familia? La trajeron, o sea, mira... Eh, ellos son eh, mi bisabuelo, tuvo dos compromisos. Ellos son hijos de otro compromiso y vinieron al compromiso de donde está mi abuelita y vinieron a enseñarle la foto. O sea, me dijeron a mí, me hicieron poner toda la programación dentro de un televisor que teníamos acá eh, con la computadora. Todo. Entonces pusieron las fotos y yo me quedé wow, ¿no? Y esa foto la tengo que tener y la agarré con un cable, como te digo, la pasé a mi computadora y, y ahí la tengo y de ahí la subí en Facebook cuando ya pero está en modo privado, no me gusta convertirla así nomás, ¿no?, por el tema de que la gente que a veces se burla o dice, no, esto es un fanfarrón y quiere enseñar la foto y... No, no, no pero, parece. perdón, pero si sí es real porque el, el espectro, la aparición tiene aura, o sea, si sí, sí estaba como entre comillas viva, o sea, si sí es real, tiene algo, energía sí. como bioquímica, térmica, wow. o sea, sí es real, porque si no yo no, o sea, si fuera un, una cosa de pegado, ahí, digamos, no tendría ningún tipo de energía. O sea, por ejemplo, si ahorita muestras la foto de la vitrina, a las cosas inertes, no les puedo ver más que la energía que tú mismo les das cuando las tocas. Uh -huh. Entonces, no tendría esta energía, porque la energía que, por ejemplo, veo en la mujer, en la hija, excepto ese puente de, de energía de, de apoyo, de consuelo, a ella la veo con una energía diferente. La veo como gris, por eso te digo que yo creo que estaba en una situación estresante de, de enfermedad o de apuro sí una situación estresante, pero la energía de la aparición es completamente diferente vale wow. muchas gracias está uh -huh. impresionante la fotografía la verdad, ¿hay alguna foto donde se vea a tu bisabuelo o así? porque incluso parece que tiene las mangas recogidas esta creo que es la única que tengo, tenía otra cuando salgo con él, pero no, no la tengo en la mano Creo que te la envié, creo, no no no recuerdo si te la llegué a enviar. Ahí, por ejemplo, se ve que el bisabuelo es el señor que está ahí, ¿verdad? El más Exacto. alto. Sí. Y se ve que tenía un amor increíble por su familia. O sea, se ve muy serio, se ve muy no sé cómo, pero en la foto me está demostrando que tiene un amor increíble a su familia porque su familia era lo, la, era su orgullo, pues, su familia. Dale. Esa, esas fotos, esa foto debería de, de, de ser revisada más a fondo porque está de verdad increíble. Ya me la habías mandado, ¿no? Sí, ya lo he mandado yo. Te he mandado otra ¿no? también cuando estuve mi bisabuelo pero no recuerdo ahorita porque no. ¿Cómo cambié de teléfono? Vamos a ver las fotos de, de ahora. De la de, vitrina. De la vitrina, a ver qué tal. Ok, o, ojalá haya algo. Este, vamos a compartir. Para, para que, que me quiten la duda. Claro. ahí está, cuando me dices le, que le cambie, le cambio, Luna. Sí, no hay una que tenga una menos luz arriba, que no es se... que tengo, tengo una fuerte luz, ese es el problema. Ah, ese está mejor, ese está mejor. Ah, tengo más eh, por si quieres la, la cambio, tú me dices. A ver, dame otra, a ver si puedo verla mejor. Rando acá, porque si no, va a caer, solo. ¿Esas las acabas de tomar ahorita? Ahorita, ahorita, sí. Ah, espera, Osla, que espera ahí. Uy, <risa> no. Justamente se queda en la sección donde eh, la parte de abajo es el tema. Ajá, es exactamente, yo veo abajo, eh, ¿ves dónde está el hombre araña? Ya, sí, esa es la vitrina que justamente cierro en el video. Ajá, entonces, eh, no sé, luego hay un monito café, que no se le ve la cabeza bien. Deja ver si sí, tengo sí. otra foto de esa. A ver si la agranda. Ajá, es, es, es igual, es... ¿El perrito? No, eh, está el monito café y luego al lado hay un monito con una como armadura... Gris, a ese oh, le veo aura. ¿Al de acá? ¿Al psycho? Sí, bueno, oh, yeah. no sé cómo se llame, pero a ese <ríe> le veo el aura. Oh, yeah. Es una aura muy fuerte, es una aura, pero como, como violeta, es como que tiene un alma, pero un alma... No, no es malo. Ok. No es malo, es como una aura de protección. No sé okay. si se está protegiendo a sí mismo, está protegiendo a los demás juguetes, o te está protegiendo a ti, o la vitrina, no sé, pero no es no. una obra mala, se ve este violeta, azulosa, y si está wow. fuerte. Es, es wow. ese. A los demás no les veo nada. A ver, para wow. voy a, a regresarlo ¿okay? aquí. Wow, está? y justamente ese lo he comprado en un tipo tianguis, así como se le dice yo en México. Ajá. Lo compraste en un tianguis. Sí, así acá se llaman las cachinas y le compré uno. O sea, estaba abierta la caja, no, no venía en caja. No, figura, figura suelta. O sea, que le ha pertenecido a algún niño o a alguna persona, no sé. ¿Cómo puede haberse quedado una aura así a un objeto luna de Wicca? Pues no sé, puede ser, eh, pero no no puede ser que el, porque la, la haya tocado, porque generalmente pues, a todos los, los muñecos, este, <ríe> a todos los muñecos. Eh, tendrían como su, su energía, la energía de él, de, de Eric. Porque uh -huh. pues cuando tocamos las cosas que no tienen vida, este, les transmitimos nuestra propia energía. Entonces, pero a ese en especial le veo una aura más crecida, más, pues no sé, como que se quedó impregnado para siempre de una energía que antes lo tocó. No sé, como que... No quiero decir que está poseído, porque no como que se invocó de una energía que antes lo tocó y esa energía le como que le gustó estar dentro de esta figura, y ahí se quedó. Oye, pero ¿tú crees que sea posible que, que porque esta muñequita tenga como un tipo de energía haya podido hablar o el sonido o las palabras que se escucharon ahí en la grabación pudo haber sí. venido de ahí? Sí, sí, sí, porque sobre todo porque es de protección, a mí entonces bajo este contexto me dice que, como decía la voz, vamos a cerrar la vitrina o cerremos vamos la vitrina. Sí, vamos a cerrarla, ah, justo ah, cuando estimo. estoy cerrando la vitrina. Cuídanos, protégenos, ya ciérrale, no nos expongas. Me, me suena wow. más, más que una cosa de cierra ciérrale porque si no te voy a hacer daño, es más bien cuídanos y protégenos, no nos wow. expongas. Wow, muchísimas gracias, hasta el Luna de luna de Wicca, es extraordinario conocerte y que me digas tantas cosas y me quites un montón de dudas que tenía sobre estos dos aspectos. Porque fuera, fuera de eso no ha ocurrido nada malo, o sea, no ha brincado otra cosa, no se te ha atacado no. directamente. No. No. no. no tiene por qué ni tengas miedo porque es como de protección. Te digo, no sé si para protegerse a sí mismo, el, o sea, el, el, la energía a proteger al muñeco o la energía a proteger a los demás muñequitos o protegerte a ti, o la vitrina, por decir algo así. No sé si en ese momento, por decir algo, hace de cuenta, cerrabas la vitrina y estaba como, como que se atoraba y como que vibraba o algo así. El otro decía, no, ya ciérrale porque se va a caer o algo así, me imagino. ¿Podrías poner otra vez el audio para que lo volvamos a escuchar? Claro, lo voy a buscar. Te estaba buscando el otro material también para que, como tenemos a Luna Wicca, el otro material, te voy a contar una historia antes de poner la, la, el primer video y luego el otro. Este, uh -huh. Aquí hay una discoteca en okay. una discoteca pasó, se llama Matt House. la discoteca estaba realizando una fiesta pero está en un lugar alejado que últimamente están haciendo por carreteras, están haciendo megas complejos ya que esos lugares los están alquilando, etcétera. y han sido chacras eh, antes había un pozo y hay una leyenda de que una chica murió en ese pozo eh, el video del que quería mostrar en la siguiente oportunidad es de que, pues ahorita estoy buscándolo para ponerlo este, la, una, una chica de la discoteca baja, rumbo al baño, pasa por ese lugar y se ve como que la empujan, un aura la empuja hacia atrás y, y la chica corre este bueno se arrastra hacia, hacia la parte de atrás este, desesperadamente y de ahí las la, seguridades intentan controlarla y la chica estaba pero diciendo que había visto un fantasma y que la había empujado, un, un ser muy extraño lo había empujado. Y lo grita a fuerte profundidad. Y ese video te lo traigo también para exclusiva para el web OzLab en la siguiente. Voy a poner nuevamente la, la psicofonía, dame un segundo para buscarlo. Okay. Sí. Para que escuchemos nuevamente ese audio y después pasemos ya a la siguiente, siguiente historia. Dice Ángel Moreno, ¿de qué tendría que protegerse un juguete? Pues no, no sé, porque, o sea, no sé, por, por, a lo que me refiero es que si la energía que de alguien que lo tocó se impregnó en el muñeco y se quedó a vivir ahí, puede ser que el muñeco se esté protegiendo a sí mismo para evitar salir, salir, o sea, que la energía salga. O sea, es como un contenedor de energía. Ajá. O sea, no quiero decir que esté poseído el muñeco, pero... Más bien como que la energía se invocó en él, se penetró en él. Ok, aquí ya tenemos el el audio. David, Me avisas? Sí, está listo. a mostrar colecciones a nivel latinoamericano. No nos dedicamos al terror, pero en esta ocasión vamos a mostrarles esta psicofonía a continuación. Bueno, y aquí tengo unos achungos. Y esto sería lo de la vitrina grande.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 unas acotaciones importantes sobre sí, esto ajá. Como, que como que dos, al principio la... como que no alcanzabas a cerrarla como que... sí, no podía cerrarla es que la vitrina se traga un poco en la parte de abajo, el piso no está totalmente nivelado por el tema que han puesto losetas nuevas, entonces ajá. la vitrina está un poquito así, es muy, o sea, no se nota pero cuando jalo las la lunas correrizas de la parte inferior no se puede jalar muy bien, entonces ese es el tema y por eso entonces, no la puedo fe... cerrar al comienzo fue que como que te insistió que ya, ciérrale. qué interesante está, la voz se escucha bien bien clarita, tienes dos evidencias muy buenas, este, Eric, y bueno, Luna, que... te agradecemos que hayas entrado un poquito para que nos dieras tu opinión, y pues uh -huh. el jueves te vamos a ver aquí, ¿verdad? Sí, sí, claro, el jueves voy a estar aquí, 9.40 quedamos, ¿verdad? 9.40 quedamos, órale pues. Sí. eso vemos mucho, Luna de Wicca. Saludos. Gracias. Bye. Hasta luego, Luna. Okay. Dale, ponemos, ponemos lo siguiente. O, sí, sí, ¿o? sí, lo siguiente, claro. Dale, eh, lo vuelvo a repetir más o menos en, en síntoma, ¿no? Eh, discoteca alejado de una carretera. Uh, complejos grandes que han sido, fin, eh, sido chacras, fincas lugares muy alejados uh, ahora es complejo de discoteca y es, dice una leyenda de que había muerto una chica en un pozo etcétera, etcétera chica de discoteca bajando una escalera yéndose de dirección al baño y algo le empuja paranormalmente o sea, algo que no se ve dentro de la pantalla y eso es lo que vamos a poner a continuación ¿y ese video de dónde lo sacaste? eh... Uh, bueno, te voy a explicar más del tema. El video lo empezaron a publicar, al comienzo, los mismos que trabajaban en la discoteca, porque se van a filmar las cámaras este, de vigilancia, para ver qué es lo que estuvo pasando. Y de ahí ya la gente lo empezó a agarrar y lo difundió, ¿no? Ok, ok. Vamos, dame un segundo, ya lo encontré, listo. ¿Me avisas? Sí, ahí, ahí ya lo puse. No veo ningún problema. así. Yo, yo he hablado con los seguridades. Pero ¿No se puede hacer más grande? Nada, más... A ver, déjame el chequear. El acercamiento a la puerta de, de la barra estaba cerrada. Sí, Dame un segundo. Raro, sí. Dame un segundo para buscarlo en más adelante. Sí, sí. Marco Pinto, saludos. Edu también. A Chamoquín, a Leslie a Luna de Huica que eh, estuvo aquí gracias a ti por por darnos tu opinión a Arles Anita Nava Beatriz G gracias Aldo Chan dice oigan por qué no donan echenle la mano a Oxlack porque si no va a ir a descargar camiones a la central de abastos Sí, gente si no va a tener que ir a descargar camiones ahorita terminando <ríe> la conversación gracias chico y gracias. está saludos y el super chat de Chico es gracias mi hermano gracias pues está muy interesante la imagen del fantasma dice serie collection es también colecciona algo serie collection hoy no vino mi hijo dónde está mi hijo peruano alemán dónde estará porque hoy no lo veo por aquí ¿eh? listo ya lo ya lo tengo ya tengo eh... Formato más grande. Ok, un saludito a Brujita Jezebel, que dice, ya puse mi gritita de arena para que Oxi no vaya a cargar bultos a la central. ¡Eh! Gracias, Brujita Jezebel. un canto del ángel para ti, chulada, gracias. <risa> Ahí está, gracias, Brujita Jezebel. Y vamos, ya tenemos el video, ahora sí si se ve grande el, el video, vamos a ponerlo. Ahí está, ya vale. es más grande. Bien, yo, yo he hablado con los seguridades, pero bien, me han dicho que no han visto nada, además hay un acercamiento a la puerta de, de la barra estaba cerrada. Ha sido completamente raro, extraño. No, no sé, no, no hay explicación esto. Hay que raro, pero había más gente ahí con, con ella y pero, pero si yo sé que me, no, me... hay gente de seguridad. Es. Que dice que hace Esa que es la, la parte. ¿no? Pero no. De verdad, o sea, como que camina y se cae y después me empieza me... A, a tratar de alejarse a de verdad, ahí gente que... Exactamente, grabada, como pero... que algo le empuja. No han visto absolutamente nada. Espérate, Eso... te equivoco eso fue en, en qué parte de Perú en Chiclayo, espérate ahí quizá cuando espérate acá está cuando qué dice de la chica? Ella, o sea, ahí lo escuchas así porque, bueno, lo subieron, ¿no? Pero la chica dice de que ella la, la vio. O sea, la vio un fantasma, vio algo. Dice que vio una, una niña, una chica que la empujó. Eso es lo que ella grita desesperadamente, pues, ¿no? Ahí está en la zona donde están los dueños de la discoteca. Es una zona privada. Están intentando calmarla, ¿no? A ver, a ver, déjame, tengo una llamadita, a contestar, hola ah, Hola, ¿sí? soy estoy otra vez, ¿Ah, Luna qué? de Wicca, Ah, ¿qué pasó, Luna de Huica? ¿Y ahora por qué en llamada? <ríe> no es que me fui de la transmisión Pero, Ah, ¿a dónde fuiste? Eh, me fui a unas cosas <ríe> <ríe> Lo okay. que yo veo aquí en la transmisión, de todas formas estoy viendo el video eh, lo que yo veo es de la parte donde empujan a la chava, veo una figura femenina, un bulto femenino, pero como en huesos, como muy delgado. Eh, veo que sí que le empuja, pero como que le trata de decir, no entres aquí, no entres aquí, pero como que la muchacha no escucha, o evidentemente no escucha, pues es, un, es un, una presencia de otro plano astral. Le empuja entonces... Y veo que se queda como, como sacada de una o sea, como, pero ¿por qué te asustas? Pero pues, si yo nada más quise que no entraras aquí, no sé por qué no quería que entrara ahí, pero no quería entrar, no quería que la muchacha entrara ahí. Como que le esté diciendo, no entres, no entres, no entres, no entres, le empuja, dice, te digo que no entres. Entonces, este... La muchacha pues ya se arrastra, se, se queda gritando súper asustada, pero la otra figura se queda donde o sea, donde se originó eh, la, la situación de que le empuja, se queda ahí la figura espectro y... Pero como que se queda sacada de onda, como que dice, pero ¿por qué te asustas? ¿Por qué gritas? Y yo nada más te quiero decir que no entres aquí, y después se esfuma, se va. O sea, ¿tú, tú si sí la alcanzas a ver? ¿Tú ves a la entidad? Sí. Okay. Sí si veo la energía, sí, sí la veo, completamente, y está huesuda, o sea, es una figura como, como que está... Su, su cabello como lacio, como, como que si estuviera chorreado, no sé cómo explicarte, y, pero está huesudo, está como delgado, pero como inflado del estómago, como si hubiese tragado mucha agua inflamado del estómago, pero se queda como, como no se mueve, como que no, porque no. como la leyenda cuenta de que una chica había muerto en un pozo Asustado, ahí. como que ¿por qué gritas? ¿por qué, ¿Por qué te asustas? No, no, nada más no quería que, que entraras es aquí, eso es lo que veo Y dices, Eric, ¿la leyenda de esto cuál fue? La leyenda cuenta que una chica había muerto en un pozo en ese mismo lugar Porque como te digo, son chakras, ¿no? Regadíos O sea que sí, ahí eh, espantaba a una mujer o sea, sí, o sea, como te digo, a ver, las chacras hacen regadíos, hay pozos para regar toda la vegetación, las hectáreas, etcétera, y, y hay una leyenda de que una chica había caído a este pozo y había muerto ahogada. Entonces, pero era una leyenda así que nadie... No, no, estuvieron averiguando cuando todo esto pasó, empezaron las averiguaciones, que, pero quedó ahí, ¿no? Porque nadie había podido ver exactamente el fantasma, solamente pudieron ver que algo le empuja, la chica gritaba que había visto una... una, una una, eh, una una chica la había visto, dice que la empujó y, y le dio bastante miedo y por eso ves al último cómo se pone la, la, la, la chica de la discoteca que gritaba que ella la había visto y se, y se desespera, ¿no? Entra en pánico. Si sí, entró en pánico y no la podían calmar, ¿no sabes qué le pasó después? ¿Llamaron a paramédicos o algo que se la llevaran? Mm, eh, bueno, yo tenía amigos que en ese tiempo eran sus amigos directos de esta persona pero me dijeron que solamente agarró mucho pánico y de ahí ya la pudieron calmar y se la pudieron llevar, ¿no? Pero que no había tomado, o sea, también ellos no se explicaban porque justamente en el video escuchas de que no había tomado demasiado alcohol como para que Solita caiga, tampoco había consumido ningún tipo de droga, entonces no sabían qué había pasado. Oye, está, está bien raro ese video, pues ¿de cuándo es? No, ya tiene un, un tiempito, fue antes de pandemia, uno. El Halloween antes de pandemia, unos meses, dos meses antes que lo de Halloween. Ok, y la muchacha decía que había visto a alguien. Sí. Uy, está... O sea, la, la, chica, la chica sí se asusta porque la llega a ver a lo que le empuja ella, lo llega a visualizar. Uy, ¿Por qué no. crees que retroceda? Retrocede, ella retrocede de miedo. Sí, sí, sí, va retrocediendo, se va empujando con las manos, precisamente como si estuviera viendo algo ahí. Como corriendo de algo... O sea, sí. yo, yo pienso que cuando la, este ser le empuja, ¿no? Eh, eh, se abre un plano y en el plano ella puede ver a su, bueno, a la persona que le empuja, ¿no? O a este ser, ¿no? Que le empuja. Sí, sí, ya llegó peruano alemán. Le les mandamos un saludo a peruano alemán. saludos peruano alemán. Ese video ya lo, lo vio hace tiempo. Se ve clarito sí, el espectro, dice Luna de Wicca. Está, y esta chica, ¿no hay como un, un video donde explique qué fue lo que vio o algo así? No, yo, tendría que buscarlo más profundidad, pero netamente si lo escuchas hasta el volumen es muy alto que está gritando, pero desesperadamente, ¿no? Sí, fíjate no que se va a... este video nunca lo había visto, ¿eh? Y eso que todos los videos paranormales se van haciendo como virales un tiempo, y este no mm -hmm. lo había visto en ningún lado. Está difícil de encontrar. Ahorita lo estuve buscando y solamente una página, dos páginas lo tenía. No tenía muchas páginas que lo hayan subido. ¿Ni en YouTube está? No, está, está interesante. ¿Y, y tú lo conociste porque sucedió en donde vives y porque era amiga de, de amigos que tienes? Eh, yo trabajaba en activaciones de para discotecas y uno de la, el dueño, de un, bueno, no dueño sino administrador de la discoteca lo publicó en su WhatsApp como diciendo, wow, miren esto que pasó en la discoteca, y, y lo publicaron, ¿no? Y como era su amigo, tuve acceso al, al video rápidamente, ¿no? y ahí lo pude ver, ¿no? Dice que, que todo esquelético e hinchado del vientre, ah, o sea, estar todo horrible la, la cosa esa que se le apareció. Sí, pues, estimado Osnac. Ok, pues está muy muy interesantes las evidencias que nos has traído, también las leyendas, ...estuvieron muy buenas... ...este... ...traes todo un repertorio, Eric... ...sí, a mí me gusta bastante... ...el tema paranormal, las historias... ...siempre... ...siempre me he juntado con más personas... ...para saber sus historias de sus ciudades... ...de sus pueblitos... ...que los pueblitos son muy místicos... ...pasan muchas cosas... Uh, ...una vez, por ejemplo, me contaron la de... de que había un señor... Eh, ...bastante... ...le vio mal en la vida... ...le faltaba dinero... Le faltaba amor, le faltaba... Tenía muchas deudas, etcétera, ¿no? Y dicen que en este pueblito, eh, creo, que era, creo que era el pueblito, este, había un lugar donde muchas personas decían de que se aparecía el diablo, a ¿okay? veces aparecía esta entidad. Entonces ese señor se va y se mete... O sea, ¿Cómo se dice? A la rumba, toma demasiado alcohol, este, entonces hace algo muy épico, y llega a este mismo lugar. Entonces este, empieza a desafiar a entidades y dice, no, ya pues, si estás acá, aparece, te dice, empieza a burlar, ¿no? Cuando dice que le tocan el hombro, tiene una mano esquelética, y le toca el hombro y le dice, aquí estoy. El hombre, con mucho miedo, voltea, voltea a, a ver a esta entidad y no había nadie, no había nadie detrás de él. Bueno, al hombre tuvieron que curarlo unos brujos del pueblo, porque ya ardía en fiebre, estaba muy mal. Eh, aquí cuando las personas se ponen así es porque supuestamente el alma se la quieren llevar. Ajá. Entonces, el, el hombre se puso pero recontra mal, y lo lograron salvar, pero quedó muy afectado, ¿no? ¿Y ¿Cómo, cómo le llaman a ese, pues, como a ese espanto, a, a eso que tenía el señor? No tiene un nombre específico, para decirte franco, no tiene un nombre específico, pero sí saben cuando se los quieren llevar, ¿no? Porque ha habido otros casos... ¡Uy! Oh, me había olvidado, esta historia es buenísima y quiero compartirte la, la cuda, ¿ok? La cuda, es un, la cuda es como un animal tipo pájaro y mujer, ¿ok? Eh, esta historia se parece mucho, eh, en otros en otros, en otros otros países he escuchado nombres diferentes, creo que... Ah, este... Déjame contestar rápidamente esta llamada, dale, dale, dale. no sé si tengan algo que decir con respecto a lo que estábamos viendo, dale. hola, dale, dale, hola, oh, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, buenas noches, buenas noches caballeros, me eh, han mensaje, no me ha contestado, ajá, ¿qué pasó? <risa> buenas noches. Mira, eh, estaba, estaba viendo por qué te están haciendo daño, ¿no? Porque estás con, con depresión, quién sabe, si estás con visiones malas y escuchando, quién sabe, ¿no? Pero estaba viendo por qué era y, y, y ya, ya sé por qué es, pero no quiero decirlo en público. Pero ya tengo igualito al Anguiz, también sé por qué le están haciendo daño. Eh, los Hun y los Morol. Y a ti te salga haciendo daño los lo un. Los un. Pero no sé si quieras que, sí, los un, los otros todos ellos. No sé si quieras que lo haga público y te diga por qué. C cinco minutitos, a ver, dime. Bueno, pero eh, te voy a decir todo, pero va, bajo tu responsabilidad, que te diga la neta, la ¿no? La, la, lo que está pasando. Ok. <risa> bueno, mira, eh, tú estabas en una apuesta. En una apuesta, así como estoy yo con el morollo eh, a favor de los un, porque también eres como un o onto con H-O-N-T-O-R-O-N. -H -O -O Entonces, eh, lo que pasa es que tú reencarnaste en ese cuerpo, te metiste al vientre o no sé qué onda, pero perdiste la apuesta. Entonces, estos sujetos. Tenía seis apuestas, 18 apuestas, pero perdiste tres apuestas, que ya con eso perdiste todo. Y estos sujetos, uno, honto, lo que sea, te están fastidiando para que tú ya no puedas, ya no seas de su grupo, o sea, te están sacando de su grupo. Ahora que te están sacando de su grupo, te están fastidiando, volviéndote loco y todo eso, para que vean que te están sacando, porque si ellos tienen 185 o 1000 850 en el grupo, que han perdido la apuesta, y ellos pierden la apuesta, entonces te tienen que sacar del grupo. Pero ya te van a seguir molestando y fastidiando, y, y, y si te despiertan ¿no? Como uno, o, o, o, o como ellos, ya ellos te van a tener que matar. Eh, eh, eso es lo que yo he visto, ¿no? Ahora, el, a la Anguish, también algo parecido, me gustaría hablar con él, que me deje su, su, su, su, su teléfono, le pidas que me hable para poder hablar con él sobre estas, eh, lo que le están haciendo a él, pero eso es lo que te están haciendo a ti, por eso en tu cabeza arriba eh, tienes niveles, pero cada vez este, más abajo, porque te ponen acá en estos sitios, te ponen una cosa de, de las cosas que tú tienes, sistema naves, todo y lo estás perdiendo poco a poco, porque ya perdiste la apuesta, todo lo que tenías era por apuesta. Ahora, eh, eso es lo que yo he visto, por eso te están fastidiando los clones estos. Ok, este, en, en el próximo programa podemos hablar de eso, Néstor, y, y pues sí, claro, te paso el contacto de Agüits. Bueno, eso es lo que yo vi, ¿no? ten cuidado, me, me a Dios, pídelo a Dios y y tú sabes que hay lugares donde te puedes ir, donde ellos no te pueden agarrar como el cielo. Ok, gracias. ¿Los y entonces son de los que me tengo que cuidar? No, de los Hontos, porque como los morollos has perdido, pero diez minutos antes de morir, no sé qué hacen cuando pierden la apuesta, Creo que te hacen reencarnar y, y te hace llegar al infierno. Ah, entonces me cuido de los Hontos. Onto, sí, Onto, que sería como un algo así. Uno, bueno, un abrazo, Onto. el teléfono, no te espero. Hasta luego. Gracias, bye. Hasta luego. Ya, ya está, era una llamada que, bueno, que yo creo que era bastante importante. Tengo que, este, ahora cuidarme de los Onto. Sabía que esos Ontos me estaban jugando un 4, pero no sabía que, que tanto así. Yo pensé que los Moroyos. Eran los que estaban en contra mía, pero qué bueno que Néstor ya me dijo que los on top... Discúlpame Eric, es, es una no cosa que... con los clones, con los clones del universo. A ver, ¿qué nos estás mostrando ahí? Sí, me fui a sacar unos cuchillos ceremoniales. Árale. Ah, hoy Oye, está padre ese ese cuchillo, tiene ese... se ve como... De las tribus de de, de la Selva, ¿no? Se ve como dientes este reales, ¿no? Sí, pelo real, Oye, sí, es cierto. Eso se, se parece mucho a los Moroi, pero sin cuernos. Ah, mira, ese está padre, ¿ese qué ah. es? Otro cuchillo ceremonial. Ah, está un poquito. No manches, está, está muy padre. ¿Y a quién representa ese? Ese es como un tipo dragón, si te das cuenta. Sí, sí, parece y como aquí, un dragón. Y aquí le y aquí le pones para fumar ah ok, es para fumar Ok. pero no, también es, un... es este cuchillo ceremonial ¿eh? ¿Dónde, dónde las conseguiste eh, este sí lo conseguí en un tianguis no sé cómo llegó ahí <ríe> no sé cómo y el de acá sí lo compré en la selva no ah está bueno están buenos esos dos cuchillos eh muy padres sí me gusta bastante este tipo de cosas bueno te estaba contando de la cuda antes ¿Sí? de que, que eh, de, antes de que eh, venían con el tema de los 10 clones del buen Oslag. <ríe> Entonces quería hablarte de la cuda, ¿no? Es un tipo, este... No sé si definirlo como demonio, pero es un, un espíritu que se aparece en forma de mujer. Es una mujer eh, mezclada con aves, ¿ok? Sí. Hay muchas historias que las personas que van tomando o las personas infieles que salen y están solitas en las noches son víctimas de, esta, de este ser, ¿no? Entonces... Eh, una historia de una persona que sí conozco, me contó que ese ser sí existe, y que a él se le apareció, ¿cómo fue? La fiesta del pueblo él vivía en un pueblo que se llamaba Mocupe ¿Eh? otro pueblito, otro nombre para la, para la lista del buen Oslan Mocupe Moku, <risa> entonces sí. entonces él se va a una fiesta del pueblo, entonces baja, todo, todo genial tragos bien, entra, tragos van regresa a su casa, y como es cerca no en carro no, ahí cami caminaban de la fiesta, caminaba a su casa y en el transcurso ve del cielo que viene una mujer a quererlo abrazar ¿Ok? estaba bajando y él se queda pasmado de que una mujer bella venga así y que estaba flotando entonces, esta historia ya es conocida ya en sus, eh, en sus pueblos ¿no? sí, entonces, sí. Él, ha, él ha corrido a su casa ha tocado la puerta muy fuerte y lo han encontrado babiando en la puerta de su casa y con bastante miedo y les dijo y de ahí cuando ya ha recuperado la conciencia les dijo, "No, que había visto a una mujer volando, tipo, que tenía pedazos de pluma y que se acercó muy bella y todo, pero él sabía de la historia de la cuda y tiene bastante miedo. Tuvieron que hacer una limpia al señor para que se pueda recuperar, ¿no? Y esa es la historia de la cuda. Y también te quiero contar otra historia, mi estimado la, la casa más maldita eh, ya tiene hasta cultura a nivel latinoamericana, tiene en Lima en el centro de Lima, es más, el mismo Osla hizo un video sobre la casa matusita. Sí, claro, claro, esa ya es una leyenda internacional eh, Leyenda que cuenta muchas historias anexas a esta gran maldición ha sido una cárcel, donde han fallecido personas, ha sido el lugar donde murió una bruja la cual pena el día de hoy, ha sido la historia de que unos sirvientes este, se querieron vengar ¿no? y en un gran bufet los envenenan a los, a los propietarios y hay toda un, una cadena de muertes, este, el dueño de la casa dice que no hay nada, que no penan, eh, curiosamente solamente el segundo piso pena y el primero no, no hay actividad paranormal, Qué pero si, si escuchan que en el segundo piso hay gente, escuchan que se mueven cosas, escuchan este, que hay pasos, eh, muchos propietarios de, la, de los que trabajaban en el... Eh, eso fue alquilado, el primer piso fue alquilado y fue un banco. Entonces se escuchaban todos estos ruidos, luego fue una bodega, eh, posteriormente ya no, no volvieron a alquilarlo y se quedó vacío un tiempo. Eh, un programa muy famoso acá en Perú eh, reta al conductor a pasar una noche en este lugar, en la casa Matosita. El conductor muy valientemente acepta no le piden este, permiso al propietario de la, del inmueble. Antes había las lunas, podrías ingresar por las lunas. Consiguen una escalera grande, le meten televisión, le meten todo el programa. Todo. Curiosamente, la persona entra y al entrar se fractura una pierna o se daña, no sé, pero entra mal a la hora de ingresar a la casa. Igual esto no fue impedimento para que él continúe su hazaña de pasar la noche en esta casa donde hay mucha actividad paranormal. Lo malo es que la persona salió con bastantes problemas, y no duró más de tres horas o cinco horas aproximadamente, decía que arrastraban cadenas, decía que había mucha bulla, que había cosas que él no podía narrar y que dicen que hasta salió babiando de la casa, que pedía a gritos que lo saquen de la casa. Curiosamente, años posteriores dijo de no, que todo había sido un show, se quedó en leyenda, no se sabe mucho, pero si quieres saber un poco más de algunas historias de la casa eh, matosita, Búscalo, hay una película que se llama Casa Matusita que está increíble, donde juntan un montón de estas leyendas y lo hacen realidad en un video corto, donde te van a explicar qué pasa en la Casa Matusita. Y es muy, no, una, sí. una película muy interesante, ¿no? Casa Matusita se llama. ¿No estará en YouTube? Puede estar en YouTube, no tengo idea, es toda una película muy bien narrada. Ah, suena interesante, sí, para conocer todas las historias que ocurrieron en la Casa Matusita. Eh, porque no solamente es un, un episodio sino que sucedieron varias cosas, muchas cosas. al tiempo ¿no? por eso te digo con la, la muerte de la bruja los empleados que, eh, en el bufé los envenenan a los dueños la venganza de estos empleados no este ha sido una cárcel entonces hay muchas cosas que engloba todo en la casa matosita no el tema del, del, del señor que hizo la apuesta que se metió a la casa matosita no es más de ahí tapiaron las lunas porque decían que se veían sombras en la casa matosita cuando la gente pasaba Excelentemente no hay nadie, ¿no? Actual, casa... ¿Actualmente ¿Dime, dime? ¿Es la casa matucita ¿se, se conserva o, o qué es? Estuvo, estuvo a la venta, ¿no? también cómpratela. Estuvo a la venta la casa para, para que alguien la compre, pero nadie la compró. sí ¿Y ahora qué es? ¿Todavía está como casa? Um, actualmente no he ido a la ciudad de Lima. La última vez que fui, la casa seguía ahí. El primer piso ya no estaba alquilado. No, no sé por qué no lo habrán alquilado en bueno, una casa totalmente vacía, ¿no? El dueño tiene otra casa, vive en otro domicilio, entonces. Uy, pero esa casa es antiguísima, ¿verdad? Exactamente, de los tiempos de la colonia, aquí en, en nuestro querido Perú, ¿no? Es, es céntrico, lugar del centro de Lima. Exactamente, sí, sí, desde la colonia, o sea, tiene muchísima historia esa casa. Uh -huh. Y bueno, pues, o sea, ¿qué tal te han parecido alguna de las historias, mi hermano? No, pues muy interesante, te agradezco mucho que nos hayas hecho un compendio de, de leyendas, de historias, evidencias paranormales, aquí estoy leyendo que la gente decía, y eso que no te dedicas a lo paranormal, o sea, <risa> te bien no. equivocado. No, sí, sí, o sea, a veces me gusta, en un canal eh, de un amigo me decían cuenta alguna de, las, de tus historias y iba y contaba, ¿no? Una por día... Y tú me dijiste, hermano, vete para compartir conmigo. Yo dije, encantado. si sí, Es uno de los youtubers que yo admiro un montón, ¿no? O Blaz Castro. Entonces, encantado de llevarle esas historias, llevarle un poco de Perú a, a su canal, ¿no? Y compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. Estoy leyendo los comentarios. Encantado con sus comentarios. Sí, la verdad que has gustado bastante. La gente te, te ha puesto comentarios muy buenos. Dice, okay, Eric, qué bien preparado. Ojalá Eric si sí comienza a dedicarse a lo paranormal, dice Samantha A ver, de pronto podrías armarte un canal de leyendas. <risa> he pensado contar algunas de las historias que me ha pasado, de, mi, de, de lo que me ha pasado, pero con mis cosas de colección. No no, no he pensado dedicarme netamente a lo paranormal. ¿no? Se lo dejamos a los expertos. Ahí tenemos al experto aquí, el capo Oslan. Sí, para, para la gente que quiere conocerte un poco más ¿en ¿Dónde te puede encontrar? cada ¿Cuándo haces transmisiones? Claro, en, me encuentran en Somos Coleccionistas Latinoamericanos, en YouTube En Instagram, en Facebook Y si quieren cualquier mensaje O me quieren preguntar alguna cosa o algo También me pueden agregar en eh, Arroba Eric Silva 500 En Instagram, o Eric Silva o En Facebook, encantado de contestarles Siempre les respondo las preguntas, dudas si algo les gustó, si quieren conocer un poco más de Perú, o alguna historia que quieren que les cuente un poquito más, no hay ningún problema. Los videos que vieron, el, el video de la psicofonía, lo pueden encontrar también en el canal. Psicofonía en video de muestra tu colección se llama, este es mi canal de somos coleccionistas, para que lo puedan chequear a más profundidad, lo puedan analizar, ¿no? Oye, has conocido muchos, muchos coleccionistas, ¿no? Sí, a nivel latinoamericano me encanta desarrollarlo, eh, hermano, es genial. Por ejemplo, tu colección pucha, es algo de otro mundo, o sea, es muy bueno. No no solamente tienes piezas que se venden en un mercado, tienes piezas que vas a otros sitios, a diseñadores de las culturas. Tu colección es muy completa, me gustó un montón. He conocido grandes canales, este, gigantescos canales que han bajado. Mi canal es bien pequeño, pero tuvieron... este el tiempito de darse una vuelta por ahí es genial, ¿no? Conocer todo. Todos todo, todo cuentan una historia a través de sus colecciones. Y aquí tenemos un mensajito que dice: eh, Saludos, Oxlack, Edith y la Jauría. ¡La un gran amigo de Arcánibal. Que anda viendo este en vivo, la Jauría coleccionistas o sea, Hay de todo tipo de colecciones. Yo conocí a Good Guy Japan por ti, de hecho. Mi gran amigo Hugo Yapan, Jorjito, es lo máximo y tiene una colección increíble, es figuras 1-1 uno, uno de terror, wow. Sí, está está buenísima su colección, cada vez va creciendo más. Dice, Además dicen que las piezas eligen a sus coleccionistas. <ríe> Eso es verdad, es, eh, gente, nunca tengan temor de que, que, que colecciones, ¿no? Hay ese temor de decir, ¿sabes qué? Yo colecciono y esto es lo mío, o a veces juego con mis figuras... Hay ese temor porque piensas que lo no van a juzgar las demás personas. Eh, cada colección es algo de, muestra. He, he hecho videos sobre la psicología del coleccionismo donde los mismos psicólogos dicen que cada colección refleja lo que somos. Este, cómo lo ordenas, refleja algo, cómo lo coleccionas, refleja algo, qué es lo que te gusta, refleja algo. Entonces, somos nuestra colección habla por nosotros, ¿no? Oh, ¡Qué interesante eso, ¿no? Psicología del coleccionismo, de acuerdo a lo que tengas, eh, ¿habla de tu personalidad o de tus sentimientos? Exactamente. Eh, estuve hablando con los psicólogos de acuerdo a cómo ordenas tu colección, de acuerdo a cómo lo tienes, de acuerdo a qué es lo que te gusta. Hay programas que hemos hecho, chicos, chequen ahí psicolo psicología de coleccionismo y ahí hemos ¿Y por podido hablar un... en tu caso, En tu caso, ¿qué, qué ha resultado? En mi caso ha resultado de que, a ver, para empezar, uh, lo ordené en una vitrina, me dijeron que estaba bien porque me gustaba que eso se vea, que me gustaba lo antiguo, que soy nostálgico, porque yo siempre coleccionaba las figuras antiguitas, lo que quería empezar a coleccionar, de ahí lo del terror, me dijeron que fueron momentos muy buenos, que me gustaron películas y que reflejaba eso, ¿no? Y, uh, qué más me dijeron a ver sobre mí, uh, netamente eso, ¿no? Y, Uh, sí, netamente eso. Hay gente que pregunta. Hay gente que pregunta, por ejemplo, hay chicos que tienen mucha colección. Les preguntaron sobre la capa, eh, Sobre la acumulación, cómo uno llega. Entonces, hay, hay muchos consejos, ¿no? Bueno, qué interesante. Eso está muy bueno. Oye, por último, quiero saber si tienes alguna figura de eh, algún alienígena. Aquí hay muchos este, fans de los aliens. Aliens, tengo el, al Alien, típico. Ah, al alien, al alien de la película. Sí, la reina. Ahí está la reina. Ah, mira. Y el, y el, y el alien clásico. Está padrísimo ese, la reina. Ese. ¿Qué marca es? Ese es NECA. Ah, NECA, uy, está buenísimo ese. O sea, la colección es de varias películas de terror, ciencia ficción y cosas así. Sí, exactamente. Varias cositas de terror, me encanta el terror ¿Cuál, fue, ¿cuál fue la última figura que, que, que, que compraste o que obtuviste? Las últimas figuras de terror que obtuve fueron un, Hell, un Hellboy Que no sé si definirlo como terror <risa> Pero me encanta ese personaje, ¿no? Y, y las dos versiones de... ¿Cómo se llama? Ed, me encanta, la figura está muy buena okay. y, y las quería tener sí o sí otra figura nueva llevado a la colección de terror porque ya la está comprando terror como a veces coleccionando de todo pues, <ríe> llega de todo mmm, o sea, tienes esa eres? vitrina y tienes todavía otras vitrinas por ahí al lado claro Mira. ah ya si es que nada más veíamos un pedazo de la vitrina uy no si pues sí tienes más eh claro esas tres vitrinitas, y eso tengo ya figuras guardadas porque no alcanzan las figuras, ¿sí? Y ya he parado un poco la mano también ya para no llegar a la acumulación. Y, y bueno, ¿alguna figura que te gustaría tener? Um, figura, figuras que no han sido creadas. Por ejemplo, me gusta el terror y no han sacado el duende maldito, no hay una figura. ¿Sí? No, no, eh, me gustan los critters y no hay una figura oficial de los critters. Y luego hay una marca extinta, Sota Toys. Okay, que ahorita se han vuelto carísimas las figuras y tiene figuras muy increíbles como un Jeeper Creeper. No hay figura, solamente la tiene Z Toys y Z Toys y ha desaparecido el mercado. Entonces, pucha, son cositas que sí quisiera tener. O oh, Camino es el Terror, me encanta Camino es el Terror y no hay ninguna figura de Camino es el Terror. O sea, sí, sí. <risa> Ay, Oye, y entonces cada fin de semana vas a, a buscar a los tianguis, a estos cachines. Mira, aquí eh, eh, yo hice un video, es bastante difícil hacer un video sobre las cachinas porque son lugares un poquito peligrosos eh, Pude ir y no hay muchas figuras de colección, demuestro ahí en el video de que encontrar una figura es encontrar un tesoro, ¿no? Eh, es bastante complicado, en provincias no es como Lima, la capital es más coleccionismo al máximo, ¿no? Que hemos, hemos puesto un granito de arena en, en Lima, eh, metiendo las ideas de las ferias y todo, ¿no? Pero aquí en Chiclayo sí es muy, muy complicado ser coleccionista, ¿no? Gracias a Dios que ya están en tienditas de coleccionismo y están sacando cosas, ¿no? Pero sí es muy complicado, ¿no? Es como ustedes que tienen el beneficio de que hay un montón de tianguis y tienen acceso a las figuras acá, ¿no? Aquí sí es complicadísimo. Ya veo, ya te entiendo. Sí estás en provincia y por eso no hay mucho que, que llegue a, a las provincias. Todo se centra en la capital, en, en Lima. Pues muy bien, mi amigo Eric, te agradezco mucho que nos hayas Igual, te acompañado, que nos hayas platicado estas leyendas, sé que hay muchas más, quizá en una segunda oportunidad nos puedas contar nuevas De leyendas. De todas maneras, me invitas y ya tú sabes que somos amigos y aquí estamos para apoyar la transmisión, siempre sí. las veo, ¿eh? me encantan ahí, súper geniales. Qué bueno, ¿no haces las transmisiones a la misma hora? Pero veo las repeticiones en mi hermano. Ah, pues sí, las repeticiones, pues sí, exactamente O a veces termino mi transmisión y yo veo, sí, online en línea y, y me meto y hasta comento ahí en los comentarios al revés. No, no te he visto en los comentarios, pero te agradezco inmensamente. Lo voy a ahí. publicar como cinco veces porque Ola le llega tantos comentarios que ya. <risa> <risa> Apenas estamos con esto de los tengo poco con esta dinámica de, de tener invitados. Eh, tú ya tienes un ratote, ¿no? Sí, ya, bastante, pero a veces me tomo mis descansos porque a veces este, uno también no solamente se dedica a la plataforma, uno tiene vida fuera de la plataforma y sale, ¿no? Y a veces también uno se agota bastante porque, aparte, organizo eventos de manera presencial, eh, el trabajo y etcétera. Entonces, como que a veces los tiempos no, no me dan y, e intento hacer todo lo posible para seguir desarrollando el coleccionismo. ...por seguir cooperando con mis, mis amigos... ...también me invitan a otros canales... ...a participar... A... ...y bueno, pues, ¿no? intento hacer... ...dar un granito de mí para que quede para la posteridad... ¿no? ...si algún día ya no estoy aquí, el canal queda... ¿no? ...para que la gente siga difundiendo ...muy padre, muy padre... ...eso del coleccionismo, quizá en otra ocasión... ...abordemos el, el coleccionismo... ...y podamos hacer... ...una reunión entre varios... ...no lo ha hecho, porque he visto que tú... ...invitas a muchos... ...y hablan de un tema yo no lo he hecho todavía, pero dale, creo que el día que lo haga sobre coleccionismo vas a vas a estar entre, entre los invitados, porque. De todas sería... maneras. Osla, y una pregunta: Osla, ya que estuvimos hablando todo el, el tema de mis vitrinas, de, de las personas que a veces no, no se despegan de su coleccionismo y trascienden de las auras. Osla, ¿tú penarías si, si, si algún día ya no estás con nosotros, penarías con tus con tu figuras de coleccionismo? ¿Te quedarías acá a cuidarlas con un guardián? eso se me quedó ahí esa duda, ¿tú qué opinas? Ah, que si yo penaría, sí, que me muera y que queden mis piezas de coleccionismo, si ¿Sí penaría. Sí, sí, sí te, su, tu energía por ti mismo desearías quedarte en alguna de tus figuras, ¿cuál sería? O, o, o no, netamente no te importaría y te dirías Este, pues fíjate que últimamente ya no he sentido como ese apego, uh -huh. Eh, quizás serían muy poquitas las figuras que, que en las que yo me quedaría porque creo que se disfruta mientras eh, podamos estarlas eh, teniendo, comprando intercambiando y demás yo creo que cuando nos morimos pues a lo mejor quedan muchos sentimientos por ahí como energías y yo creo que penaría no sé si por mis figuras pero no, no sé no, no, nunca me lo había preguntado, fíjate, sí, sí las extrañaría, porque hay muchas que son como únicas, son son cosas que me regalaron, por ejemplo, o sea, tienen un valor sentimental, y eso es por, por, lo, que, por lo que quisiera que a lo mejor mis piezas se enterraran conmigo, porque quién las va a disfrutar o quién las va a valorar, cuando, cuando yo me muera ya nadie los va a valorar, Ahí no, tienes un museito, ¿eh? Un museo puede valorarlo bastante, ¿eh? Tienes un museito ahí, tiene bastantes cosas bien chidas. Un, un museito se podría hacer, sí, tengo la intención de un museito, sí. Ojalá eh, se vaya realizando algunos de esos sueños y un museo sería muy, muy padre. Dale. Quiero agradecerte por la invitación, más le, le pasó muy genial, gracias por dejarme contar un poco de, de mis historias, de mi cultura... Muchas gracias a todas las personas que vieron el video, que estuvieron apoyando los comentarios, les agradezco un montón. Y ya sabes, hermano, cuentas conmigo para cualquier programa de terror o de coleccionismo. Tú pones el tema y nosotros venimos preparadísimos. Perfectísimo, mi hermano, claro que sí. Entonces te mando un abrazote, gracias por estar acá y gracias a toda la gente por acompañarnos. Cuídense, muchas gracias. Mañana nos vemos. vemos. Que tengan pesadillas. Nos, mañana nos vemos, gente. Gracias.